Gracias por ser parte de la Legión Autónoma. Estamos en vivo y en directo. Buenas noches. ¿Cómo están toda la gente que se está uniendo a la transmisión desde diferentes redes sociales? Estamos iniciando esta noche, 19 de septiembre. 19 de septiembre. Muy bien, son las 11 con 8. Les, eh, les agradezco a todos los que están llegando a la transmisión. Buenas noches. Hola, Kenia, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Kenia. Andy Chávez también. Hola, buenas noches para todos. Anónime, Cero Sánchez. Estamos en lo que hemos llamado eh, Relatos Oscuros. Bienvenidos. Esta noche, lunes 19 de septiembre, las 11 de la noche. Dalia Goretti, un abrazo. Carlos Armijo, Ricardo Pérez, a Fernando Vargas Landeo también, bienvenido. Benjamín Pérez Mejía, mi hermano, te mando un abrazo. Hasta Guanajuato, Benjamín Pérez, gracias por estar acá. Benjamín, Ulises Cervantes también, Alexander Lafont, John Connor, buenas noches. A Jenny, Jenny, te mando un abrazo. Jenny, ¿cómo estás? Sowell también, que está en la transmisión. Buenas noches a ZKR, mi hermano. Bienvenidos, Yuray Hernández. Saludos desde Texas. Facu Carp, Anónime Sánchez, Fernando Vargas, Chamuquín 666 también. Saludos cordiales desde la zona norte del Estado de México. Gracias a todos por unirse a esta transmisión. Estamos en vivo y en directo. Y bueno, estamos esperando eh, que sean las... Eh, que sean las redes sociales todas las que estamos transmitiendo, que empiecen a entrar. Para iniciar esta semana también, esta semana que ya comenzaríamos con el segundo programa de esto que hemos titulado Relatos Oscuros. El día de hoy seguramente muchas personas van a querer platicar, van a querer uh, hacer algún tipo de comentario sobre lo ocurrido el día de hoy en México. Recordemos también que no todo México vive estas situaciones de los sismos, de los terremotos. Hay estados de la República Mexicana que no sufren eh, estas tragedias. Entonces, eh, algunos en México estarán muy tranquilos, pero otros están muy, muy, muy afectados. Esto se ha vuelto un trauma para muchas personas de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, de, de Guerrero, de Oaxaca. En esta ocasión fue Michoacán, incluso el movimiento se sintió hasta Querétaro, Jalisco, algunos estados que en anterioridad, en anteriores sismos, nunca habían sentido esto. Esta vez les tocó también. A algunos, a algunos que nunca habían sentido un temblor, el día de hoy lo sintieron, en donde yo vivo, eh, en realidad, eh, específicamente donde yo vivo, el lugar, pues parece que está bien cimentado, parece que eh, no se mueve, entonces, no es común que se sientan aquí los, los sismos, a menos de que sea un sismo fuerte, y la verdad es que el día de hoy, Sí se sintió. Y con eso poco que se siente, uno se espanta. No quiero imaginar ni quiero estar en los zapatos de las personas que ya han vivido estos terremotos en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades hoy. Después de este, eh, el, el simulacro que se realizó a las 12 del día, pues volvió a, a temblar como hace eh, cinco años en el 2017 y muchas personas ya desde antes días antes ya desde que empieza septiembre al parecer todos ya al menos en estos en estas ciudades de méxico todos ya empezamos a decir septiembre el mes de los temblores ya empezamos a estar pendientes de a ver si no tiembla ya estamos pendientes de si el 19 de septiembre no vuelve a ocurrir algo y dicho y hecho pasó nuevamente tres veces el mismo día afortunadamente en esta ocasión eh, los daños son mucho menores a los del 2017 y mucho mucho menores a los del eh, 1985 eh, pero ya no sabemos qué esperar para los siguientes años no sabemos qué esperar para esta noche también y no sabemos qué esperar para las siguientes noches. En el 2017, cuando sucedió este sismo, eh, fueron varios días. ox ¿Tienes barba? Sí, no me he rasurado. O sea, parece que estoy sucio, pero es porque tengo como pues, pedazos de barba ahí, bigote. A ver si prendo la otra cámara, déjeme ver si prendo la otra cámara. No, ya, ya ya apagué la cámara. A ver, compartir cámara. Pantalla no. Quiero compartir cámara. Cámara adicional. Esa cámara no. Esta cámara sí. A ver si... Sí, aquí se me ve más los pocos pelillos que me salen y que no me no me he rasurado. Por cierto, en mi wish list, aunque los trolls se enojen y me digan tantas vulgaridades y me digan tantas groserías en mi wish list, puse una rasuradora. Así que si alguien me aprecia tanto como para ya no permitir que salga en transmisión con estas fachas, por favor, por favor, en mi wishlist pueden encontrar ese obsequio que yo necesito, una rasuradora. Bueno, eh, como les estaba platicando, el 2017 fue terrible, fue espantoso, de mucho miedo. El día de hoy, ya por la gente que vivió estos acontecimientos, pues el trauma regresa. Y el sentir ese movimiento para la gente que no lo ha sentido, el día que lo siente, de verdad, no entiende, no, no se puede explicar lo que se siente cuando la Tierra empieza a moverse y cuando ves que las paredes, que los techos, que todas las construcciones se hacen como... como como trapo, aquí hay una, hay una mujer, quiero mostrarles a la, a la mujer que está aquí eh, ella se llama Fer Fernández, está apareciendo en su pantalla de todas las transmisiones es una mujer que en todas mis publicaciones va a ofenderme en Facebook ya eh, le contesté mal ya le contesté bien ya le dejé de contestar y la señora en todas mis publicaciones me molesta, me critica, me insulta, es vulgar. Aquí la tienen en pantalla, Fer Vázquez. Aquí ven que me puso otro comentario. Eh, qué fea gente, qué fea gente. Ese tipo como Fer Vázquez. No sé si su vida sea bastante triste, necesite mucha atención. Alguien que es feliz, alguien que es feliz no se toma el tiempo para, para ir a comentar, para estar molestando, para ser hater, y menos una persona mayor, ¿no? Que seguramente, pues, ya tiene hijos, tiene un esposo, tiene responsabilidades. Pero esta, esta gente es gentusa, gentusa, no hay otra forma de de decirlo, y lo peor de esta gentuza es que, por ejemplo, ahorita que ya la expuse en pantalla, ya no comenta, no solamente son gentuza, vulgar, sino que son cobardes, pobre mujer esta que están viendo en pantalla, ahí la voy a dejar, entonces... Pues así sucede con, con los sismos en Ciudad de México. O oh, bueno, en México, en algunas ciudades de México, desde el 85, tenemos el 2017 y ahora una, un movimiento también que se sintió bastante fuerte en el día de hoy. Y todos se empiezan a preguntar si esto ya fue demasiada coincidencia. En el 2017 se hablaba de que era una coincidencia enorme, que después del simulacro que se había realizado a las 12 del día, temblara, una una con 13 minutos, una con 14 minutos, me parece en aquella ocasión, y fue un sismo, un no sé hasta qué grado se, se, se pueda decir como terremoto, la verdad esa información no la tengo, y se nos hacía que era una coincidencia increíble. Algo que no podía suceder. El mismo día, eh, habíamos tenido otra tragedia. Y esta vez, nuevamente, después del simulacro, una con ocho minutos, me parece que fue en esta ocasión, el movimiento nuevamente. Mucha gente dice que que esto ya no es coincidencia, esto ya es algo más. Obviamente están los temas de conspiraciones, es lo que yo les quiero preguntar. ¿Qué opinan de eso? Gente que vive en estas ciudades donde pasan o han pasado las tragedias y gente que pues vive en otros países y que ve esta, este tipo de coincidencias. El día de hoy, el día de hoy estamos bautizando, estamos viendo nacer un nuevo misterio, un misterio moderno. Todos los libros, todas las publicaciones, todo lo que se ha hecho sobre misterios, nunca se había tocado el tema de que esta coincidencia era demasiado. El día de hoy vimos nacer un nuevo misterio que va a estar de aquí en adelante en libros, en películas, en documentales en publicaciones, etcétera, hoy confirmamos que esa coincidencia fue demasiada, demasiada, entonces el día de mañana yo les tengo preparado un video, yo voy a quitar a, a esta mujer, miren cómo se pelea con el chat, vean cómo cómo se pelea con el chat, esta mujer es Fer, Fer vázquez ¿qué tienes?, ¿Te sientes sola? ¿Necesitas apoyo? ¿Estás triste? ¿Estás enojada con la vida? Eh, ¿Estabas enamorada de mí? ¿No te hice caso? ¿Por qué, por qué tu odio? Jamás te hice nada. Jamás... Eh, ni hecho ni te conozco. No sé quién eres, pero todos los días en mis publicaciones... Comentas vulgaridades y groserías. Mira, te voy a dar mi número, va a aparecer en pantalla. Llámame por teléfono. Llámame por teléfono y dime qué tienes. ¿En qué te podemos ayudar? En serio, es en serio. Prefiero que me hables y me lo digas directamente qué es lo que tienes y en qué te podemos ayudar. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, soy José. José, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo, te marco ahorita porque ya me duermo, la oportunidad de, de marcar. José, te escuchamos un poquito lejos. ¿Puedes acercar un poco el teléfono? ¿Para si sí me escucho bien? Sí, mejor, José, ¿de dónde nos hablas? De aquí de Monterrey. Desde Monterrey, mi hermano, ¿qué opinas de que en Monterrey, pues, afortunadamente no han tenido esta situación y que de pronto ven el centro del país? Y ven el caos que se, en que se convierte la ciudad y estos lugares en donde el temblor, pues, causa pánico. Pues, la verdad es que ya, como se ha dicho, ¿no? la primera es casualidad, ¿no? La segunda es coincidencia y ya la tercera, pues, ya es una tendencia. Entonces, este, si hay una cuarta ocasión, ¿qué pasa? Pues, ya es una confirmación. Pero, de confirma ¿confirmación de qué? Pues... De hecho, hay como unos científicos, unos geólogos del CONACIT si no mal me recuerdo, que están así, ya van a empezar una investigación seria, apenas, para determinar si solo es obra de la casualidad. O sea, son coincidencias, digamos, muy fortuitas o infortuitas. O si realmente hay un fenómeno geológico, algún elemento que precisamente en estas fechas provoca este pues estos terremotos, pero ese no es mi punto claro, de la llamada. Bueno, pero está interesante tu opinión, ya que como no eres ah, eh, sí. de, de, de estos lugares, entonces también es importante tu, tu opinión. Pero bueno, eh, me hablaste por qué razón, qué es lo que me querías contar. Bueno, sí, eso lo, lo es de, lo de septiembre, pero es mi teoría, o no, digamos mi hipótesis muy un poco fundamentada pero quizás si sí tenga algo de coherencia y es acerca de una investigación que hice para digamos en los primeros semestres de la universidad Ajá. Y, y recuerdo que había leído un artículo científico que hablaba de los cambios de polo del planeta tierra y que el planeta este como lo conocemos ha sufrido muchos cambios a lo largo de su vida, no los millones de años desde que se fundó la galaxia y todas las colisiones, ¿no? Entonces a veces nos explicamos por qué hay ciertos sectores, por ejemplo uno de los que se fundamenta esta teoría es de que en los sectores en los que ahorita está ha ido como África el Medio Oriente, etcétera eh, hay muchos residuos de petróleo, mucho petróleo entonces quiere decir que en algún momento de, de su desarrollo, tuvo que haber algún tipo de organismo biológico que este, se degradó al grado de ser petróleo. Entonces, aquí, eh, teóricamente hubo un cambio climático en esas zonas que generaron que decayera ¿no? este, esta zona. Ahora, más local, yo recuerdo que también una de las teorías con los de las tribus, bueno, las civilizaciones, originarias de aquí de México muchas de las grandes ciudades habían sido abandonadas porque uno de los, de los digamos traducciones y de investigaciones era de que habían abandonado sus asentamientos sus ciudades porque, por sequías por agotamiento de recursos pero lo vemos ahora en nuestro tiempo y vemos que están, ahorita están rodeados de vegetación y de agua y de fauna y de flora entonces quiere decir que en el mundo en ciertas etapas de su historia sufre cambios drásticos y habla sobre el cambio de los polos el planeta Tierra adentro tiene un núcleo un núcleo de mucha energía debido a la masa del planeta que compacta ¿no? hacia el centro supuestamente en el centro hay, hay tanta concentración de energía que genera un calor inmenso y eso es lo que conocemos como núcleo y esa energía este, digamos pues decir de una manera, irradia algún tipo de, de magnetismo o de energía, que pues es lo que provoca nuestra, ¿no? esto es lo que nosotros llamamos el escudo, ¿no? la capa de ozono, esta capa magnética que nos, nos protege de la radiación solar. Ahora, supuestamente si este núcleo rota, rota o tiene un movimiento, o tiene un cambio físico, el resto de la carcasa... Lo reciente, y provoca que haya ciertas fallas tectónicas, o sea, de las, porque son capas gruesas de piedra, barro, etcétera, ¿no? Magma y todo ese, todo ese asunto. Entonces, pero a lo que voy es de que el terremoto no es el único fenómeno natural, el único desastre natural que estamos sufriendo en estos tiempos. Si somos conscientes y si hemos. Y hemos seguido la línea temporal de los últimos 10 años, no tanto, de los últimos 5 años. No ha habido un solo día en el planeta Tierra que no haya un desbalance en la, en la digamos, no solo climatológico, sino geológico, incluso este, energético, por decirlo de una forma, ¿no? A lo que voy es de que el planeta, el cambio climático, todos estos desastres, todo lo que está pasando, Realmente lo que yo pienso, y, y al menos hasta donde he leído, es que no es tanto por la contaminación del ser humano, porque la contaminación del ser humano más que más afecta ahorita al planeta es, es el dióxido de carbono, no por lo que expulsan eh, la combustión y todo este, este rollo. ¿no? Pero esa, esa contaminación todavía no tiene la fuerza, todavía no tiene la capacidad para poder alterar a tal grado el planeta para que se comporte como los ciemoritos. La única explicación, la única fuerza, las únicas fuerzas que tienen la capacidad para alterar un planeta completo para hacerlo inundaciones, sequías, terremotos, eh, temperaturas intensas, eh, hay muchas muchas situaciones es dos. Hay dos opciones. Una que en el exterior una tormenta solar este, que son otras, otras cosas que están pasando, la, ya no esté llegando la radiación de estas tormentas solares que está habiendo, y se provoca una alteración eh, magnética del planeta, lo cual lo aturde y, y genera estos, estos este, fenómenos, no como, como efecto, como síntoma. Es una opción. Y la otra es que es interna, que realmente el núcleo del planeta que está cambiando, están cambiando los polos, y que el deshielo de los dos polos es provocado realmente, porque ahora en estas regiones ya no van a ser los polos opuestos, sino que se van a rotar, y ahora en otros lados de la tierra, ya sea en el mar o en la tierra firme, ahora va a llegar a los puntos más eh, helados, o sea, el polo norte y el polo sur van a cambiar de, de, este, digamos de posición, obviamente siempre van a ser en contrarios, porque son polos opuestos, pero van a cambiar de posición, quiere decir que ya no van a estar arriba y abajo, ¿no? Suponiendo, ¿no? Como se han educado en la escuela de que el polo de Norte es arriba y el polo sur es no. Oye, José, a lo mejor el... Ajá. José, eh, ¿a ti te parece que esta tercera ocasión no todavía no confirma nada? Yo creo que sí confirma, ya es demasiada coincidencia, porque eso lo puedo llamar como coincidencia. Pero sí al menos confirma de que hay un fenómeno que necesita ser estudiado, que necesita ser tomado en serio porque no nos podemos eh, vivir la vida a, a, a las coincidencias. Tenemos que encontrar una explicación el saber por qué está pasando para tomar acción. Porque en un momento nos va a llegar septiembre, y, o más bien a ustedes, les va a llegar septiembre y les va a tocar ahora sí... Lo mero, lo mero fuerte. Estos solo son señales. O sea, tú dices, Eso... tú mencionas, ya, ya vamos a terminar con tu llamada, porque claro. ahora la nueva, la nueva reglamentación del gobierno federal comentó que no podemos <risa> llevar más de 10 minutos. Eh, tú estás diciendo que puede ser que en un próximo. Eh, en una próxima coincidencia, esta ya no sea leve, que sea catastrófica, o que pueda venir un terremoto mucho más grande que en el del 85. Claro, claro, porque estos, yo siento que esto lo que está pasando solo son acomodos de placas tectónicas, pues se están acomodando, pero va a haber un punto, de, digamos, de quiebre o de, o de fallo en el cual este, va a terminar de acomodarse o va a terminar de fracturarse, una de dos, pero cualquiera de las dos opciones... Ya sea terminar de acomodarse o terminar de fracturarse, va a ser una fuerza tremenda. O sea, no. va a ser un, un, un suceso muy fuerte. Y el hecho de, de, de que pase una de las dos cosas, que se fracturen o se reacomoden, este, siempre es este, catastrófico. Bueno, ah, vamos, a, pues, vamos a, a ver qué más personas opinan. Hay mucha gente aquí de, de Guadalajara y de Michoacán que llama constantemente al programa. Hoy sería bueno que nos llamaran y que nos contaran cómo vivieron este movimiento telúrico. Te agradezco, José, la llamada desde Monterrey. ¿Tú has sentido alguna vez un temblor? Sí, sí he sentido, pero realmente nunca he tenido la experiencia de vivir un terremoto de esos grados. Siempre han sido de máximo cinco que yo recuerdo. Un, un temblor, pero sí, sí ha sentido. Bueno, muy bien, José. Sí se tem... no. Sale, Sale, José, sí. sea, gracias por, ti por el, el espacio y el tiempo y saludos a, a todos. Que estés bien, mi hermano, saludos. Saludos. Ahí tenemos al buen José. Recuerde la nueva administración del gobierno federal dictaminó que desde la fecha primero de septiembre ya no se podrían hacer llamadas de más de 10 minutos. Por lo tanto, eh, quien vaya a contar su historia o platicar o que nos quiera convenzo, conversar algo en llamada telefónica solamente será por 10 minutos. Si sí, su llamada es muy, muy interesante. Eh, el gobierno federal dictaminó que habría una prórroga, una prórroga de 5 a 10 minutos más. Eh, si este, eh, eh, quien llamara, pues eh, no tendría ninguna infracción anterior. Eso es lo que dictaminó el gobierno federal. Nosotros estamos... Eh, haciendo lo correcto. Le mandamos un abrazo a Liliana hernández que es la primera que hace un superchat por dos dólares. Saluditos a todos en el chat de Facebook. Liliana, qué buena onda. Gracias por ese superchat, por ese apoyo. Hoy, 19 de septiembre, un día que ya se va a quedar en la historia, como estábamos platicando. El día de hoy ha nacido completamente un misterio que en lo personal creo que se ha consagrado. Ya no necesitamos, creo, en lo particular, una cuarta coincidencia. Con esta es demostrado que si las coincidencias suceden porque sí, estaba viendo en la televisión a alguien, no recuerdo cuál era su profesión, eh, le preguntaban en las noticias cuál era la posibilidad de que en una tercera ocasión ocurriera este sismo. Después de, de las 12 del día, muy cerca de la misma hora del mismo año 2017, etcétera. Y bueno, dio una cifra que no me la pude aprender. Que era como punto No sé qué de posibilidad que existiera, que, que fuera posible que lo que vivimos el día de hoy pasara. Entonces, ¿Por qué? Yo no dudo como mi compañero José de que, es claro, las placas tectónicas se están moviendo, siempre se están moviendo. Eh, es el reacomode, es la, la forma en que la Tierra está formando eh, nuevos terrenos. Si me llaman, mándeme, llámeme por WhatsApp, por favor. Si me llaman, que sea por WhatsApp porque me están llamando por teléfono, no me llamen por teléfono llámeme por WhatsApp, por favor, para que entre la llamada por teléfono. No puedo contestarles. Dice Lisbeth, y me sería muy interesante que Lisbeth llamara, por ejemplo. Dice, este plano lo maneja alguien más. Eh, me gustaría que gente que hoy vivió, pues, este sismo, nos hablara y nos platicara cómo, cómo lo sintió, qué fue lo que pasó, qué estaba haciendo, etcétera. Me gustaría escuchar sus historias. Lisbeth Mateo, Mateo dice, este plano lo maneja alguien más. También debo de decir, porque debemos de ser justos, que, le, que el, el pensar que esto que sucede o esta coincidencia que sucede en México es parte de, de algo, nos, ha, nos hace ver también como que somos demasiado importantes los mexicanos o demasiado importante la Ciudad de México, o demasiado importantes los estados que sufren esto. Eh, yo no sé, pero, pero algo sí es cierto, ¿no? No somos los más importantes, ni, ni tendríamos una importancia mayor a la de ningún otro país o ningún otros lugares, pero lo que sí es una realidad es que aparentemente, y ya saldrá información quizá más adelante, no ha sucedido lo mismo en ninguna otra región donde hay sismos. Es decir, que el mismo día sucedan, no sismos, porque eso sí pasa. Sismos suceden todos los días, a todas horas, en todos lados, en todas las regiones donde hay sismos, en todas las zonas, todos los días suceden. Solamente que son imperceptibles, son muy bajos. Aquí lo que estamos eh, comentando es... Sí, sabemos que todos los 19 de septiembre va a, a, a... O sea, hay movimientos, porque sí, todos los días hay. Pero, ¿por qué movimientos tan fuertes? ¿Por qué movimientos tan fuertes? Ese es el verdadero punto de esta charla. Gracias a Nay Jeremot, que nos mandó 50 pesotes. Dice, mi estimado, me encanta el video del templo satánico. Fue como ver a Logslag de antaño. Saludos. Mañana sale otro... Y el que voy a hacer de, de este sismo también es, es muy bueno. Me pareció que, que me gusta la forma en que lo estoy llevando. Mi hermanazo Aniel Max, que le mando un abrazote. Hasta eh, Veracruz, que también ya vio el video del templo satánico. Claro. Aniel Max el, ¿sí? te... fue no, quien bueno, me mandó el caso. Hasta, eh, Veracruz, que también ya lo investigamos. el Hola amigo, ¿quién habla? Fue quien me mandó el caso. Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿le puedes bajar a la tele, a la transmisión para que no se encime la voz o el sonido? Sí, como que se este. Ya, ya, ya. ¿Qué tal, Ostras? ¿Cómo estás? A ver, dame un segundito. Ok, escuché un ruido medio raro. Muy bien, Carlos. Okay, Carlos Alberto, ¿dices que te llamas? Sí, Carlos Alberto. Carlos Alberto, mi hermano, buenas noches, ¿de dónde nos llamas? De aquí, de la Ciudad de México. Ajá, ah, mi hermano, ¿en qué parte de la Ciudad de México? Este, Por Santa María la Rivera, más o menos. Santa María la Rivera. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu historia del día de hoy? Pues mira, yo lo que lo que siento, lo que yo pienso es que últimamente he estado leyendo mucho acerca de Jacobo Greenberg. Ajá. Creo que realmente vivimos en una, en una realidad virtual y creo que cíclicamente hay etapas en las que el hombre, bueno, la, que la civilización humana vamos pasando. ¿Tú leíste a Jacobo Greenberg? Sí. Ok. Sí, un poco. Y ahí, es, ahí leíste que, es que te escuchamos un poquito sí. lejos. Ajá, que vivimos dentro de una, de una realidad, pues, virtual, o sea, no es... Es como una Matrix en la que vivimos. Ok. Y creo que todo lo que empieza a suceder ya es cíclico. Creo que ya todo lo que, lo que ha empezado a pasar ya es cíclico. Entonces, lo que yo pienso ahorita, por ejemplo, de este temblor, es de que va a venir sucediendo... Yo no sé qué, hay, qué estadísticas haya, por ejemplo, de los temblores que hay en China, en Japón, qué tanto se repitan también cíclicamente. Exacto, habría que investigar. Que, que habría algo que investigar ahí. Quizás tenga que ver con, con algo con las réplicas que ha pasado aquí, ¿no? Y las desgracias que han pasado. Exactamente. ¿Tú crees que entonces ya... Eh, como se menciona, hay un ciclo y que todas las cosas que ya han sucedido van a volver a pasar. Eh, esto porque estaríamos entonces como en una programación, como en una Matrix. ¿Tú si sí crees que estemos como en una Matrix, que seamos como un videojuego, que seres que desconocemos, o inteligencias, o eh, eh, como podría decir? Como existencias, ¿sí? Que, que están ahí y hicieron con nosotros un experimento o algo así, ¿sí crees que pueda ser eso? Al ciento por ciento, mira, la, el experimento de Newton, ¿no? Nada más te voy a poner un ejemplo, el color que tú ves en tu pared reflejado es cualquier otro color menos el color que tú ves, sino que es la luz que refracta, y esa luz es la energía que capta tu tus ojos la interpretan de esa manera a través del cerebro, ¿no? A ver, es como... este, a ver esa, ese tema me interesa mucho porque, de hecho, hace unos días estaba platicando eso, sí he escuchado lo que me estás diciendo, pero no acabo de entenderlo, que no hay colores, que no hay colores, que solamente es la luz reflejada, pero ¿cómo es que entonces se perciben diferentes colores? ¿Qué pasa? ¿Quién los percibe? ¿Nuestro ojo, nuestro cerebro o la luz los transforma? ¿Cómo es eso? Nuestro cerebro es la que interpreta el color. Nuestro cerebro interpreta el color porque la luz se refracta. La luz es blanca, al momento de impactar en alguna superficie, refracta el color que realmente no es. Y eso es lo que nosotros interpretamos como el color. Es, es también parte como... Yo toco una mesa, ¿no? Toco una mesa, pero realmente no la estoy tocando porque los átomos repelen. O sea, no puedo tocar yo una mesa realmente. Lo que interpreta mi, eh, mi mano, mi tacto, mi sentido del tacto es que la estoy tocando, pero realmente no la estoy tocando. Hay algo, hay una barrera que me lo impide, el tocarla. Ok, eso por los átomos. ¿Qué tiene que ver esto con... Esta coincidencia que, que hemos estado viendo en los sismos del 19 de septiembre. Yo te digo que vivimos dentro de una matrix. Vivimos dentro, dentro de una matrix que ya está programada. Bueno, bueno. Sí, yo siento que vivimos dentro de una ah, matrix que ya está programada. Ya está programada. Ah, lo que va a suceder. Sí. Entonces, eh, ajá, ¿Por qué crees entonces que sea en México, por ejemplo, esta programación? Yo pienso que debería, lo que te dije, ¿no? Debería de estudiarse, pero en todo el mundo, ¿no? Cíclicamente, cada cuántos años ocurre, por ejemplo, lo de la pandemia. Cíclicamente, cada cuánto ocurre lo de una guerra. Cíclicamente, cada cuánto ocurre un conflicto, la muerte de alguien muy importante. Todas estas coincidencias que se van dando en la vida. Ok. Ok. Eh, somos una existencia predecible... Es, es decir, ¿podemos sí. ya saber que obviamente en el siguiente me, el siguiente año si sí va a temblar en septiembre otra vez? Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Los, las personas de antes, las las personas ancianas, este, creían en, por ejemplo, la, a las lluvias les llamaban las cabañuelas. Cuando empezaba a llover en cierta temporada del año, decían, ah, va a haber una buena siembra, pero sabían la fecha exacta. Si llovían tal fecha, es porque iba a haber una buena siembra, o una buena cosecha. Y eso es real. Ok. Ok. Esa... esa... Ajá. Ajá. Es decir, es eso cierto. es como observación de la naturaleza. Claro. Claro, o sea, observaban, porque ya, ya conocían cíclicamente las cosas que iban a suceder. Eso es muy viejo ya, o sea, eso es de ya hace mucho, o sea, culturas ancestrales. Muy pasadas, ¿no? ¿Sí? sí, claro, claro. Podría, no sabemos, fíjate, sería muy interesante poder, eh, quizá, tener algún texto sobre temblores en, en, en la época prehispánica. Sabemos que todos estos códices y toda la información que había de nuestros antepasados, pues los españoles lo, los quemaron los destruyeron. Eh, entonces, no sé, ¿sabes? No recuerdo haber eh, conocido algún texto, algún códice que hablara sobre temblores, sobre terremotos, porque es seguro que en época prehispánica debieron suceder. Si hay leyendas sobre... Sobre diferentes destrucciones del, del hombre, del ser humano, en, en la búsqueda de la creación del de hombre perfecto, que somos nosotros, los hijos del maíz, pero una destrucción por movimiento, no, no sé, ojalá si alguien tiene la información de dónde se puede ver algo de información en la época prehispánica sobre movimientos telúricos, sería muy interesante y ahí también, también notaríamos quizá fechas. Fíjate, tendríamos que relacionar también los calendarios, ¿no? Los calendarios mayas, los calendarios aztecas, en relación a las profecías que ellos decían, ¿no? Los, los toles que ocurrirían, las etapas del hombre y todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo coincide y cómo todo se va moviendo cíclicamente? Cíclicamente. Eh, déjame mandar un saludito a Shiru 44, no, Shiru 404, no, Shiru 444, que nos mandó cuatro. ¿no? Que nos mandó 40, este Quetzales son Quetzales, mi hermano, un abrazo hasta Guatemala, dice que luego me llamará para contarme una historia de muerte que pasó en su familia. Eso es, se escucha tétrico. Mi hermano Shiru 444, un abrazo, gracias. Y Pau Carp, un saludo, dice Osnar, salúdame o lloro. Un abrazo, Pau Carp, espero que estés muy bien. Gracias por defenderme. Ahí en el chat estaba viendo que estabas defendiendo aquí a la Legión Oxlack. Muy bien, mi hermano. Eh, entonces, estuvo muy buena tu, tu hipótesis. Estás hablando de una Matrix. A lo mejor otras personas piensan lo mismo que tú y ahorita que llamen pueden platicar lo mismo o tener nuevas hipótesis. Todas las hipótesis son válidas porque simplemente son eso. Son creencias, son pensamientos, son algo que pudiera darle sentido a la coincidencia que estamos viviendo sobre estos movimientos telúricos. Mi hermano, un abrazote, gracias. ¿Algo más que quieras decir? No, sería todo. Gracias, Sergio, por contestar mi llamada. Un gustazo. ¿Qué? Hacer, bueno, hablar contigo. Ah, oye, y eras gracias. de Ciudad de México, ¿no me platicaste cómo sucedió? ¿Cómo, cómo lo pasaste ah. hoy? Ah, pues venía llegando yo del trabajo. Pues, <risa> a pues, ver, cuéntanos. Eh, de repente. Ajá, y de repente escuché la alerta sísmica y pues ya tuve que salirme, ¿no? Y salió todo de Plaza Forum, salió toda la gente y ya estábamos ahí sobre la avenida. O sea, ¿tú ibas eh, saliendo al trabajo o ibas llegando al trabajo? Iba llegando del trabajo, iba llegando aquí a tu casa. Ah. Donde sentir el... ¿Tú sentiste el, el movimiento o escuchaste la sí. alerta sísmica y fue por eso? No, fíjate que primero sentí el movimiento y después fue la alerta sísmica yo es lo que percibí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Sentiste que fue fuerte? ¿Cómo se sentía? Yo lo sentí oscilatorio y sí lo sentí bastante fuerte, ¿eh? la verdad, y lo sentí muy largo. ¿Tú ya no te espantas? Eh, es decir, ¿ya no te alteraste, ya no entraste por tu familia y lo sacaste, algo así? No, ya no, fíjate que, este, que yo tuve una experiencia de, yo soy de Tasco de las Guerrero, entonces tuve una experiencia en un, de un terremoto, en el que escuché la tierra tronar así literalmente y ya sabes si me pegó un punto porque yo pensé que se iba a abrir la tierra o algo así pero como es un pueblo minero pues me imagino que algo debe haber ocurrido debajo de la tierra o sea cru ya, crujió ya, la tierra crujió la tierra Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo sonó? Pues, como si escucharas un trueno así literal así Uy, ¿sentiste que se iba a abrir la tierra? Sí, sí, sí, sí, sí, un temblor, estuvo un poco fuerte ahí en Guerrero. Oye, ¿y de esa, sí, sí. esas experiencias, por ejemplo, no no te pones ansioso? ¿No sientes como que te va a dar un ataque? Hay, hay gente que ha muerto precisamente eh, en las este, alarmas sísmicas por lo nervioso que se ponen. Sí, claro, no, pues sí, pero no, fíjate que no, no, no lo sometan así. Yo siento que, pues, tomando las medidas necesarias, y aparte, el, cuando va empezando el temblor, pues, si sabes actuar, si sabes controlar si sabes las medidas que debes de tomar, pues no creo que haya ningún ningún problema. Claro, si te agarra el terremoto en el piso 34 de un edificio sin elevador, pues sí, ¿no? Ahí sí, paniquéate. Sí, ha de ser terrible. ¿Tus vecinos eh, se alteraron? ¿Se veía que se movían los postes? ¿Algo? Sí, te digo que toda Plaza Forum estaba afuera, en las calles, sobre la avenida. Muy okay. impresionante ver eso. Muy bien. ¿Esperas que suceda algo más fuerte estos días que vienen? Eh, o, sí, ¿O esta noche? Sí, yo sí lo espero. Por, o, quizás no esta noche, pero sí lo espero en estos días. Yo creo que si sí va a haber alguna réplica un poco más fuerte, yo pienso que... Bueno, vamos a, a ver qué sucede. Te mandamos un abrazote. Gracias, mi hermano, por llamarnos. Muchas gracias, Osmar. Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches, igual, gracias. Estamos en Relatos Oscuros. ¿Sí son relatos? Pau dice, Osclar, salúdame a mi marido Facu. Facu, te mandamos un abrazote, te queremos, dice... Pau Car y Facu, un abrazo Facu y Pau, gracias por estar esta noche conmigo en esta transmisión en vivo y en directo, gracias por los superchats y gracias a la gente que está llamando para contarnos sus historias Hola, ¿Quién habla? Buenas noches Hola, ¿Qué tal? Buenas noches Hola, hola. ¿Cómo te escucho? Si te escuchas, un poquito lejos, si te acercas un poco al teléfono, a lo mejor, mucho mejor sería Ah, ok, a ver ¿Me escucho mejor, hermano? Sí, mejor ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Ah, muy bien, soy Alejandro y te llamo desde Morelos. Alejandro, desde Morelos, ¿tú viviste esa experiencia terrible en el 2017? Sí, fíjate que yo vivo en la comunidad de Zacatepec Morelos y está justamente al lado de la comunidad de Jocutla, donde, pues ahora sí que donde hubo un mayor número de... Lugares afectados. Fue el hecho, epicentro. Casa, fue el epicentro, ¿vale? Jojutla. Jojutla fue el epicentro. Así es. De hecho, ahí es donde, mayor, donde mandaron la mayor cantidad de ayuda. Sí. Fue hacia Jojutla. Y este, incluso aquí, eh, es un pueblo cañero. Nosotros tenemos el ingenio de Zacatepec. Y, y el Chapuaco, que es este, sí, sí, conoces. So, es como el escape de humo de, de, de las calderas. Se oh. partió a la mitad. Oye, pero por... eso es de metal, ¿no? No, eh, en este caso era como una mezcla como de... ¿Cómo decirlo? Este material como, como barro, Ajá. más o menos de ese tipo. O sea, hierro no era. Okay. era. Era una construcción. Y por lo mismo del temblor... De hecho, hasta hubo cámaras que captaron el momento, y fue así como se partió. Y ahora sí que el símbolo de aquí de Zacatepec se cayó, desafortunadamente. Ok, o sea que el Chacoaco es una, es una caldera que está muy firme. Ajá, era el escape de la caldera, era por donde... Pues ahora sí que salía todo el humo de cuando quemaban las cañas y todo eso. Ajá. Entonces... Cuando ocurrió esto de, del temblor eh, se partió y se, se cayó. Desafortunadamente ya no lo volvieron a, a reconstruir. Ok, era ya como ya sé que es un chacuaco, es una era es una chimenea de estas largas. Ah, exacto, sí, es justamente eso. No no encontraba la la palabra, la, la palabra para describir pero sí es una, una chimenea. Una chimenea, y esa sí. pues se ve hasta lo lejos, ¿no? Ves a lo lejos y dices, ¡ah, es Zacatepec! Entonces en el y 2017 ya. se partió la, la chimenea, que, que era como un símbolo de Zacatepec. ¡Ajá! Se derrumbó, fue así como... El, y se sintió horrible, hermano. Créeme que yo ese día estaba aquí en tu casa. este Cuando eh, quieras, eres bienvenido a visitarme. Muchas gracias, aquí, claro. en tu casa en Zacatepec, Morelos. Y... y y nada más de repente empezó a temblar, y yo así como de, oh no, ¿qué está pasando? Yo pensé que, escuché un ruido, pero pensé que era una maquinaria o algo, y salí, y, y, y me quedé en el patio, y literal se sentía como si la tierra se fuera a abrir, así como en la mitad. Yo de hecho me quedé así como digo, chale, creo que tenían razón los hermanitos, y ya se va a acabar el mundo, ¿no? Digo, pues bueno, ya. Ni modo, eh, me voy a arrepentir a ver si ya estaba solo, ya agarras, empezado, ¿no? estaba solo ese día? Sí, sí, este, mi mamá había salido a trabajar y pues nada más estaba aquí con mi prima al lado, que vive al lado. Sí. Y pero pues ya ni dio tiempo de eso, ¿no? Ya fue pues, así como en el movimiento y órale. Oh, ¿Tu casa no ya, no sufrió fisuras? ¿La construcción sí, no se partió? Sí, hubo un, una pared que se dañó. Y este, nos nos apoyaron ahí con, con el apoyo que dieron. Nos dieron un poco de apoyo económico para poder hacer reparaciones. Sí. pero te digo, sí se sintió horrible. Ahora sí que yo apliqué la de, pues bueno, que nos agarre confesados ¿no? O sea, ¿sentiste que sí podía ser tu último día de vida? Sí, sí, literal. O sea, yo neta, neta, te lo juro, creí que se iba a abrir la Tierra. O sea, creí que sí se sí, iba a hacer un cráter así como película de Hollywood, que ves que se abre en la. la cuando es el final, la destrucción de la Tierra y todo eso, que se sí. abre las grietas y se ve este, el interior y todo eso. Así pensé, digo, no, ya se va a abrir esto y nos vamos a caer y ya, va a ser el fin de, de la existencia. Sí, ¿recuerdo? Pero pues desafortunadamente. Bueno, quería, afortunadamente no pasó. Recuerdo haber pasado por Zacatepec precisamente, fui a Jojutla en, en aquellos días y hubo eh, construcciones derribadas que se que, te, que se cayeron en Zacatepec. Sí, hubo casas y desafortunadamente hubo personas que también fallecieron. O sea, estaba aquí la anécdota de una persona que ya no pudo salir de su casa porque era de la mina y sí, la cortó de Tajo. ¿La lámina es la, la cortó? Sí, era lámina de desagalvanizada. De sí. Y este cuando intentó salir, eh, ya no pudo. Y la cortó a, a Tajo, pues así como. Uh, uh, cumplió la función como de guillotina. Sí, ¿le cortó la cabeza? No, le cortó el dorso. El la partió en dos. Ajá. No puede ser. Exacto. Sí, sí, del, sí de pues, la sí. fuerza con que se cayó la, la encontró y, y, la y la partió. Sí. Okay. sí, pues ya ves que es puro, puro, puro este, metal y pues sí tiene como afilada esa parte. Entonces, pues A y ver, así. dame un segundito, mi hermano. Déjame mandar un saludo a Jorge Durán, que nos mandó 20 pesos por el super chat Mil gracias a toda la gente que apoya con superchats. Dice, Oxla, ¿cuándo vendrás a Villahermosa, Tabasco? Eso será el día 19-20, entre esos dos días. A lo mejor 19 llego en la tarde-noche y el 20 estaré en Villahermosa, Tabasco, haciendo las investigaciones. Jorge Durán, me puedes escribir al WhatsApp si tienes alguna historia o si crees que hay algo que importante para investigar en Villahermosa, por favor, comunícate conmigo. Un abrazo, Jorge Durán. Muy bien, mi hermano. Entonces, me hablaste para platicarme tu experiencia del día de hoy, pero en realidad, eh, no, ¿verdad? Hoy no se, no se sintió nada en Zacatepec. Hoy no se sintió tan fuerte. De hecho, yo también marqué porque tengo una duda y quiero hacerte una pregunta. Entonces, pues, no sé. este, pues, Quería platicarte también la experiencia porque todos estaban platicando y, pues, aquí sí se sintió un poco fuerte, pero no fue igual que la vez anterior. Pero, pues, sí, ya, ya quedas escamado, ¿no? O sea, ya es como de pues este, quedas con el temor y sobre todo por eso de que dicen que va a haber replika. Pero ¿sabes? Mi, mi duda principal, lo que yo quería preguntarte es, en, en, todas, en todas las investigaciones que tú has hecho, ¿tú te has encontrado con una persona que digas, esta persona sí es capaz de manipular las energías que existen en este plano? O sea, una persona, llámese chamán, brujo, eh, eh, sacerdote, eh, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro término se le podría dar? Eh, ¿Sí? Bueno, sí, sí te entiendo. Eso es lo que precisamente Ajá. buscaba James Randi, él pagaba un millón de dólares a la persona que le demostrara algún poder psíquico eh, con energía y con X eh, formas de, de mostrar poderes y pues nadie pudo mostrárselo. Eso no significa que no exista, significa que la gente que fue a, a hacer esta presentación, este eh, mostrar su poder, pues no lo pudo lograr frente a James Randi. Entonces yo no dudo que haya poderes psíquicos y que haya personas que pueden hacer ciertas cosas, eh, y si tú me preguntas que si yo haya visto a alguien que haya hecho algo con el poder mental o con uno de estos tipos de poderes, eh, yo puedo decirte que sí, que incluso puede ser que hasta este sismo que vivimos el día de hoy haya sido provocado precisamente por todos los que estábamos con el tema del sismo, del, eh, del simulacro. Sí, claro. Y de recordando oh, la fecha, es como una energía en conjunto que, que provoca que se materialicen las cosas, que provoca que sucedan las cosas. Oh, ya veo. Y, y, y entonces, o sea, esa persona, y, y bueno, de la persona que tú me platicas, nunca quisiste hacer como una investigación, porque ya ves que luego se cuenta como este de tal persona, ¿no? Tal persona es capaz de hacer magia y tal persona es capaz de realizar todo esto. Pero como dices, justamente yo también sabía la historia de, de esa persona que, que acabas de mencionar. No, no el nombre no se me queda. James Randi, pero sí. Sabía, James Randi. Pero sí sabía que había una recompensa y que me imagino que, no sé si todavía siga vigente, pero sí, sí existía por una persona que sea capaz de, de mostrar habilidades extrasensoriales, ¿no? Eh, fíjate que es un tema muy, muy interesante, el tema de la parapsicología de los poderes psíquicos. Hay personas que pueden leer con las manos, hay personas que adivinan, hay personas que comunican, hay incluso animales con poderes sí, que son poderes psíquicos, eh, me parece que la palabra psi es eh, alma, entonces eh, es todo un tema, yo estoy muy interesado en, en todos estos temas paranormales, pero la verdad mi cabeza era un caos, así que recientemente tomé la decisión de que me tenía que especializar en cada cosa, yo no puedo ya estar leyendo de todo tipo de cosas porque al final no me especializo. Y lo que primero me voy a especializar es completamente en la criptozoología, que es lo que estoy realizando. Y claro que quiero especializarme en lo de los poderes psíquicos. Me parece que esa va a ser una gran aventura, el poder encontrar a personas dentro de mi país o dentro de otros países, a los que vaya, que puedan tener algún tipo de poder psíquico. Incluso el día de hoy eh, pedí un libro que era un manual, un manual antiguo, como de los años 70. De, para poder hacer experimentos o hacer eh, precisamente estas eh, pruebas a las personas que decían tener poderes psíquicos, así que sí, sí lo voy a tomar sí lo voy a, a manejar en algún momento y yo creo que se hará muy interesante los resultados que pueda obtener eh, conociendo a muchas personas en el país mi hermano son 11 minutos de, de tu llamada, el gobierno federal me está haciendo, me está llamando, de hecho aquí pueden ver me está llamando gobierno federal para decirme que ya nos pasamos del tiempo. Ah, ok. Bueno, <risa> eh, ya nada más por último, este, pues sí, eh, estaría interesante que un día invitaras a una persona así. Incluso que no tanto sus poderes fueran inherentes a la persona, sino que fuera capaz de realizar, no sé, algún tipo de ritual o algo así que haga posible la manipulación de la energía en, en cierto grado y pues no sé ahora sí que como seguidor tuyo yo me sentiría muy eh, complacido o satisfecho por por por ese tipo de investigaciones y pues gracias por ahora sí que ser tan amable y recibir mi llamada claro mi hermano te mandamos un abrazote gracias por por contarnos tu historia un abrazo hasta luego bye Pau bye. Carp, le mandamos un abrazote a Pau, Carp, que nos mandó dos dólares. Dice, ¿cuándo vas a venir a Chubut, Argentina? Quiero ir a Argentina. Es un sitio que tengo que visitar, un país que tengo que conocer antes de que muera. Así que yo, en mi, con mi poder mental, voy a hacer que eh, ese viaje a Argentina se realice. Así que aún no lo sé, pero Argentina es un lugar al que tengo que ir. Y mi, mi poder mental me llevará hasta allá. Eso es lo que te puedo comentar. Eh, el, cho, el Chetos dice, yo ayer andaba jugando con que hoy iba a temblar y pasó, jajaja, ja, ja, yo lo provoqué, dice el Chetos. Pues, si nos vamos muy a profundidad, me gustaría que, que estuviera alguien que, que maneje mucho el tema de energías y de... Eh, de escritos y de conocimientos ancestrales porque esto no es nuevo esto de que todos tenemos energía todos tenemos el poder y podemos realizar, obtener, materializar y demás cosas, no es nuevo eh, incluso por ejemplo yo lo puedo relacionar en, en la Biblia cuando dice eh, en un texto que donde estén dos haciendo oración eh, Dios estará ahí la Biblia no la podemos tomar en el Nuevo Testamento, sí, en el Nuevo Testamento, no, en el, no, en el Viejo Testamento, no, en el Nuevo Testamento, sí, eh, tal cual, literal, ¿no? Las cosas que, se escri que fueron escritas en la Biblia tienen simbolismos significados. Entonces, eh, en estas palabras, de en donde haya dos personas haciendo oración estaré yo, que es decir, estará Dios. Es decir, entre dos personas enfocadas en un mismo objetivo. Pueden crear, pueden hacer, pueden tener el poder para muchas cosas. Entonces, imagínense todo un conjunto de personas por lo mismo, pensando lo mismo, queriendo lo mismo, eh, manifestando ese sentimiento hacia algo, sucede, lo logran, se controla, si estamos dentro de una ma matrix, dice dos o más, exactamente dos o más, si estamos dentro de una matrix, es como si nosotros pudiéramos hacer precisamente que las cosas ocurran, recuerden que vino nuestro amigo Pepe y nos habló sobre física cuántica, y nos habló sobre un montón de, de, de cosas bien interesantísimas, y lo que decía eh, que se comportaban los átomos, en una, en una parte donde le, se dividían los átomos, donde estaban estos otros que ya no me acuerdo cómo se llamaban, voy a tener que volver a, a escuchar esa entrevista, pero que al parecer, eh, cuando estos dos, no me acuerdo cómo se llamaban, neutrinos, me parece que eran neutrinos, cuando pasaban por ambos canales y, y llegaban a la pared, eh, lo hacían idénticamente, lo hacían idénticamente, pero si había un observador, se comportaban diferente. Yo sé que eso es difícil de entender y de imaginar y no me van a entender, pero les, ahí les va. Si jugaron, como él me dijo el ejemplo, eh, Age of Empires, si jugaron ese juego o algún otro juego en donde el mapa no se abra hasta que tú, eh, hasta que tú cumplas las misiones de ese mapa y se pueda estar viendo y se vaya revelando lo que hay, es como lo que sucede entonces en la realidad. Todo lo que hay en, la, en alrededor no existe, está oscuro. Pero de acuerdo a lo que hagamos, y de acuerdo a los observadores, y de acuerdo a diferentes variables, eh, las circunstancias, el futuro, las situaciones se, se transformarán. Es el efecto mariposa. También es difícil de comprender un efecto mariposa de que solamente el aleteo de una mariposa podría cambiar el destino de miles de personas. Pero sucede, sucede. Cuando tú tomas una decisión, no la tomas solamente para ti. Cuando tomas una decisión, haces el cambio en infinidad de personas y no solamente en infinidad de personas, en todo, pudieras en todo el mundo pudiera ser parte de que ocasionaras cosas, cosas inimaginables. El que ahora yo esté transmitiendo y el que haya decidido transmitir, y el que ustedes hayan decidido poner la transmisión y escuchar la transmisión, están haciendo un cambio de un futuro que sería diferente si ustedes no hubieran decidido estar escuchando esta transmisión. Tal vez yo estaría haciendo otra cosa y ustedes estarían haciendo otra cosa, y las personas que estuvieran a su alrededor, otras cosas. Y imagínense, todo, eh, la teoría del caos no la tengo bien definida, pero me parece que es al final esto, son construcciones, construcciones de este videojuego que se llama vida y que se llama existencia, y que transformamos de acuerdo a nuestro comportamiento. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De lo que estás hablando ahorita es de lo que te estaba hablando hace un rato. Soy Carlos otra vez. Ah, Carlos. Esa es la teoría de Jacobo Greenberg. <risa> Oye, Carlos, ¿no, ¿qué no terminaste de platicarnos la historia? Es que de lo que estás hablando ahorita es de lo que yo te estaba platicando. ¿Y yo te corté la aspiración? Algo así más o menos. <risa> a ver, platícame entonces. A ver, ¿qué ¿tú Ay, leíste a Jacobo, Jacobo Grimberg? ¿Lo de la leíste? Serie de la rendija. A ver, cuéntame que tiene que haber un observador para que las cosas ocurran, para que las cosas sucedan. Es física cuántica, lo que yo te decía, no vivimos dentro de una realidad, vivimos dentro de una Matrix. Es lo mismo que tú me estás diciendo, la Matrix es eso, tú la observas y las cosas ocurren, suceden. Pero si tú dejas de observar, las cosas quizás no están pasando en el momento en el que tú la estás viendo le están sucediendo en otro momento o en otra realidad de otra persona o sea, y te pregunto la pregunta que le hicieron a mi compañero ese día, eh, si un árbol se cae ahorita en medio del bosque eh, ¿sucedió o no sucedió? ¿sonó o no sonó? Sí, sí. ¿se escuchó o no se escuchó? ¿sucede dentro de la realidad de la persona que lo observó o dentro de la, ¿cómo decírtelo? Dentro de la... Del observador. Está dentro de un observador. Es decir. Tiene que haber algún observador. Es decir, en este caso, las plantas fungirían como observadores. Claro. Claro. Porque todo es vida, todo, todo es energía. La energía no se destruye, sino que se transforma. Por eso tampoco creo que exista la muerte creo okay. que todos vivimos dentro de una realidad para trascender a otra realidad ¿tú crees que el, el sismo del día de hoy fue provocado por todos los que estábamos pensando en que hoy podía temblar? quizás quizás sí es lo que te digo, este, vivimos dentro de algo cíclico dentro de algo cíclico y tiene mucho que ver también con el poder mental ok Ok, Jacobo Greenberg desapareció. ¿Qué crees que le haya pasado a Jacobo Greenberg? Porque él estaba eh, precisamente tras esta información, ¿no? Claro. Lo que creo que le pasó a Jacobo Greenberg, yo pienso que él experimentó con algo... Mira, hace un rato dijiste un tema que querías investigar sobre este, los poderes que tienen las personas. Él también estaba metido mucho en eso. Sí. En, había una curandera que se llamaba Pachita, la cual es, eh, metía las manos en las personas de cirugía con un cuchillo literalmente entonces yo siento que Jacobo estuvo experimentando con ciertas fuerzas o con ciertos poderes que a lo mejor lo llevaron a trascender a otro lugar ok, ¿tú crees que Jacobo Greenberg se salió de la Matrix? sí, quizás sí sí, creo que sí tiene que ver también con el este, con el proyecto que tienen en pista ¿no? ¿Cómo se llama? El acelerador de neutrinos. Eso viene siendo desde los 70, que vienen haciendo esos ese tipo de experimentos. Y él tenía un laboratorio en la UNAM. O sea, no sabemos qué tanto llegó a experimentar o qué tanto llegó a hacer él. Ok, sí, sí. El acelerador de hadrones. Ándale. Sí. sí. Sí, como que a, a abrir una puerta dimensional, quizá. Quizá, quizás lo quizás no haya hecho. Lo no haya hecho. Muy bien. O mi quizás lo hayan llevado a Estados Unidos a experimentar con eso mismo también. Qué raro, sabes yo, la verdad no he leído los libros de Jacobo Greenberg ni me, eh, eh, pues conocido, no he conocido bien su historia, eh, no lo he leído hacia conciencia, entonces yo creo que cuando lo haga, eh, tendré mucho que decir al respecto, yo hasta ahorita solamente con el nulo conocimiento que, que muchos de nosotros tenemos sobre Jacobo Grimberg, pero sería muy bueno eh, investigarlo, eh, seguir sus pasos, saber qué hizo, dónde hizo y cómo hizo, es una investigación larga, pero eh, a lo mejor podríamos saber algo que, que él descubrió o quizá no, Qué raro eso de Jacobo Riemberg. Pero te agradezco, mi hermano. Sí, exactamente es lo que estoy diciendo. Lo que tú mencionabas. Que estamos como en una realidad virtual, como en un videojuego, como una Matrix. No es correcto, es lo que te digo. O sea, yo eso lo, lo vi desde, pues desde que estaba yo niño, desde la primaria. Me empezaba a dar cuenta de la. Cuando te enseñan esos experimentos de minutos a través del cristal. Yo decía, bueno, pues entonces los colores que veo no existe, lo que toco no es real, porque no lo toco, hay algo que me repele, los neutrinos atraviesan mi cuerpo, eh, la, este, la teoría de la rendija dice que si no existe un observador, pues no están sucediendo las cosas entonces las situaciones que no vivimos dentro de un mundo real. Ok, ok mi hermano, eh, Carlos, ¿verdad? Sí. Un abrazote, gracias por la llamada. Va, va. Saludos, gracias, Sí, saludos igual, gracias a ti por volverme a contestar, no te preocupes, todo bien, gracias, va, gracias, el canal del crimen, los mandó dos mil quinientos pesos chilenos, dice hola amigo, un saludo, ¿Cómo estás mi hermano, te mando un abrazote, gracias por estar eh, mandándonos este super chat, apoyando el programa, gracias, gracias mi hermano, me da mucho gusto que... Que me hayas mandado un mensajito aquí en plena transmisión, gracias. Y, plena... y Alex Pepe también, 20 pesotes, eso es física cuántica. El gato de Schrödinger, no sé cómo se pronuncia y tampoco me sé bien eso del gato. Sí, sí sé que es, hubo un experimento con eso del gato, pero ojalá alguien me pueda llamar y me lo explique mejor. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, Slag, buenas noches, me llamo Vapor. Vapor. Sí, ¿qué tal? este, Muchas gracias por aceptarme la llamada. Claro, mi hermano. Eh, coméntanos, eh, ¿de dónde eres? Eh, soy de aquí, del Estado de México. Muy bien, mi hermano, del Estado de México. Eh, ¿Qué te pasó? ¿Sentiste el temblor del día de hoy? La verdad, en la zona en la que yo estoy, el temblor no se sintió para nada. Eh, me desperté algo como acelerado, porque escuché la primera alerta sísmica, que era un simulacro, pero a las dos horas ya, ya fue la alerta sísmica, pero por el temblor real, y no no no lo sentí en lo absoluto. O sea, estabas a, acostado cuando el terremoto, digo, el, el eh, sismo. Sí, sí, y me paré todo alterado, me salí este eh, como espantado, porque yo ya sabía que hoy iba a temblar, eh, o sea ¿cómo que ya sabías que hoy iba a temblar, dame un segundo antes de que me conteste, déjame claro. mandarle un saludo a Osama que nos mandó 20 dólares, Osama un abrazote, Osama gracias por ese super chat, Osama que de pronto viene, muy de vez en cuando, viene y, y nos apoya, pero nunca habla ese Osama, dinos algo más Osama y Leticia Altamerani, gracias Leticia, un abrazote hasta Puebla, allá nos vamos a ver Leticia en Puebla, muy bien mi hermano, cómo es que tú sabías ¿Qué iba a temblar? ¿Qué pasó ahí? Este, o sea, eh, no, no, no es nada como tan tan mágico ni místico, sino que el año pasado tembló el 19 de septiembre y el antepasado tembló el 19 de septiembre. Entonces fue como simplemente decir, Ay, de seguro mañana, 19 de septiembre, vuelve a temblar. Y sí, y pasó exactamente... Entonces, este, yo ya sabía, como que ya lo tenía internalizado, que en la mañana de hoy me tenía que parar rápido y estar al pendiente, y precisamente por eso me, me desperté un poco más acelerado de lo normal. De hecho, en general, con las alertas sísmicas, no soy de las personas que se sale a la calle, casi siempre las ignoro, y hoy sí, sí me dio miedo. Eh, ¿Estabas con eh, alguien más en tu casa? No, yo solito, vivo solo. Vive solo y entonces fue como, me tengo que despertar antes de las 12 porque va a temblar y... Pues, exactamente, eso sí, es sí, es exactamente. Eso es lo que claro, pensaste. Eso es lo que pensaste. Oye, ¿y en el 2017 eh, también estabas en el Estado de México? Este Sí, he estado en el Estado de México, yo que sé, toda mi vida prácticamente. ¿Y qué pasó en el 2017? ¿Cómo eh... te pasó el terremoto? Ok, en el 2017 yo estaba en mi último semestre de preparatoria y pues precisamente pasó lo mismo, hicimos como que simulacro y eh, tembló dos veces, me acuerdo. A la media hora del simulacro o a la hora del simulacro en la preparatoria tembló de veras uh -huh. y volvimos a repetir pues todo lo que ya habíamos hecho. Y de ahí me fui con mi novia a una plaza comercial que estaba cerca. Íbamos a ir al cine o algo así. Y en la plaza nos tembló. Y la verdad, ahí creo que es el único temblor que he sentido como bien, bien en mi vida. Eh, se rompieron cristales y cosas así, ya sabes. ¿Te espantaste esa vez? ¿Sentiste que, como nos dijo nuestro amigo eh, de, de Morelos, que podría ser su último día de vida... No, la verdad no, eh, trato de, de conservar, bueno no trato, más bien como que conservo la calma muy fácil en general, entonces no me saqué mucho de onda, más bien me preocupé porque mi novia nos espantara mucho, este, y nos trataron de retener en la plaza y nos terminé sacando yo por el estacionamiento porque no queríamos como pues estar ahí y perder mucho tiempo. Ok. Muy bien, mi hermano, me querías decir algo, ¿no? ¿Hablaste también para contarnos esta experiencia o nos querías sí. platicar otra cosa? Eh, te he estado tratando de llamar en las últimas transmisiones. Quería contarte una anécdota. Eh, la verdad, yo soy agnóstico y por lo tanto, pues, no creo en, en casi nada, ¿no? Pero eh, hace dos años eh, yo vivía en una casa de roomies. Uh -huh. eh, todos mis roomies eran pues ya personas crecidas más que yo, yo tenía 18 años, okay. o 19 okay. o algo así y eh, yo siempre he sido muy nocturno, me duermo muy tarde, me despierto también muy tarde y más o menos a las 3 de la mañana o de las 3 a las 5 me da mucha hambre pero hambre como de golosinas, o de papitas, o de amarucha ¿no? Cosas así. Ok. le da hambre más bien a la solitaria que tienes, ¿no? La lombriz. Exactamente. Okay. Y el azúcar me ayuda mucho a concentrarme. Entonces, como que a esa hora ando muy, muy concentrado y así, ¿no? Y pues muy normal, yo me iba, este, para, en esa casa, era, estaba dentro de una cerrada. Entonces, tú te salías de la cerrada... Atravesabas la avenida y justo Enfrentito, enfrentito de la entrada de la cerrada Estaba un Oxxo Ajá Bueno, una tienda de, de cosas Para no decir marcas No no no este... no importa, aquí no es la tele, aquí puedes decir cualquier marca No te preocupes <risa> Perfecto, bueno, estaba ahí un Oxxo Este, fui a comprar Mis abritas, mi alpura Este, no, no es cierto No, bueno, fui a comprar cosas sí. Y me di la vuelta Y yo creo mi teoría es que como estaba en un estado extraño entre desvelado, con sueño, pero con hambre, pero en la calle, con frío, no sé, tuve una alucinación visual muy extraña. Vi que del otro lado de la calle, hacia donde yo tenía que regresar para entrar a la cerrada, venía caminando, no sé cómo explicarlo, digamos que una masa... Negra. <risa> o sea, no, parecía, ¿no habías no? no habías consumido ninguna sustancia, eh, marihuana, no, no había, nada, nada. No, nada. no, no, no, no absoluto, no no era monchis. Este no sé qué yo es, es monchis. mi vida, me he drogado, ¿eh? No sé qué A es. Monchis cuando te da hambre después de fumar marihuana. Ah, fíjate, y eso que no has probado, yo no, no sabía que era monchis, tampoco, eso se llama monchis, que te dé de sí, hambre después de probar marihuana, no sabía. Oye, si sí, sí, después el, de que no, te no inyectas nunca. marihuana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Después de que te inyectas marihuana, te da hambre. No sé. Jugo, <risa> este, no, yo, yo, yo jamás, nunca en mi vida, ni siquiera alcohol. O sea, ok. Este, sí. Pero bueno, entonces pues yo sí me asusté porque parecían. Imagínate a cinco personas con leotardos negros juntas, pegaditas, pegaditas, pegaditas, sí. caminando por la banqueta. Okay. Entonces, más o menos esa forma tenía, pero se veía como viscoso, como con forma de, este, de agüita, quién sabe, pero por eso digo que era como una plasta negra. Gelatinoso, pero, ¿no? Como gelatinoso, pero negro, algo muy extraño. Obviamente me crucé, ah, porque tuve que tomar la decisión en, ¿qué onda? Me quedo del lado del oxo o trato de, de atravesar la avenida y correr hacia dentro de la cerrada antes de que esa cosa como que me intercepte, ¿sí me explico? Sí. Este, pero no, esa, lo que yo vi no se veía con ninguna prisa, o sea, se movía como caminando pues, con total tranquilidad. Y ya llegué a mi casa, abrí la puerta, me senté en el sillón, no pude ni siquiera irme a mi habitación, me senté en el sillón, estaba pálido, y justamente bajó uno de mis roomies, este, y sí me preguntó como de, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿No? Eh, ya le dije, no, no estoy bien, eh, ya sabes, por miedo a que se agarren a uno de loco, que probablemente sí, ajá, y ajá. esa es como una una de las cosas que yo recuerdo que digo, vaya, qué, qué, qué juegos me jugó mi cerebro, que realmente lo vi muy real, y lo sentí muy, no sé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? O, o lo que pudiera haber pasado es que a lo mejor viste como otra dimensión, una dimensión que esté sobre esta misma dimensión, y viste precisamente esa cosa, esa criatura. No sabemos incluso si era un ser vivo o una, una existencia simplemente. Quizá sí, claro. pudiste estar viendo esa otra dimensión. De hecho, eso es muy gracioso. este Hace poquito estaba viendo que eh, nuestra dimensión... Eh, ciertamente sí puede interceptar con otras dimensiones que no percibimos ah, mira, fíjate Oxlack tú contaste una vez cómo se descubrió el infrarrojo sí. ¿te acuerdas que lo contaste en una cerveza con éxito Radio? sí ah, bueno, pues yo de ahí por tu explicación me interesé mucho porque me agarré a pensar, ok, entonces el infrarrojo es algo que existe pero no percepto pues no, no percibimos uh -huh. y como el infrarrojo hay muchas otras que no hay muchas otras cosas que no estamos percibiendo pero que realmente sí existen sí, sí. entonces este te digo me agarré investigando y una de esas cosas que llegan fue eh, como algunas eh, intercepciones que puede ser nuestra dimensión con otras dimensiones y claro claro que yo no, no descarto que puedo ser lo que me dice Soxlack Ok, okay. Eh bueno, para finalizar, porque ya son 10 minutos, ya sabes, Gobernación. Sí. Eh, sí, sí. ¿Tú crees que el próximo 19 de septiembre vaya a temblar? O Y otra pregunta es, ¿es eh, coincidencia lo que sucedió el día de hoy? ¿O si ya es algo extraño? Um, es, mira, este, yo pienso sobre coincidencia o es algo raro, yo creo que a primera instancia podría parecer raro, como de por qué es 19 y el 19 y el 19 de septiembre. Pero creo que más bien es algo de percepción, porque tiembla, la verdad es que tiembla muchas veces, creo que tiembla a diario en México, en diferentes partes de la República, digo, en diferentes partes de... de sí, de toda la República Mexicana. Entonces... Como pasó que 19, el 19 antepasado hubo un temblor muy fuerte aquí y el pasado hubo un temblor muy fuerte aquí, pues ya el temblor que pase el 19 sea aquí, o sea, donde sea, va a ser como de, ah, viste, sí tembló, ¿sí me entiendes? Entonces creo que es más bien como que estamos esperando que algo que por probabilidad va a pasar, pase y cuando pasa, como que lo tomamos como si fuera la gran cosa. Eso es lo que yo, yo pienso. Este, Me habías preguntado otra cosa pues Ya se me fue la onda No, pues a mí también, no, pues a mí también. <ríe> Bueno, oye, te, te quería hacer una sugerencia Sí eh, Me gustaría ver un video En el que tú investigues Sobre Frank Suárez Que es, bueno, no sé si Lo conoces eh, No, no conozco a Frank Suárez Cuéntame Ah, bueno, mira, es una persona que era el presentador de un canal llamado Metabolismo TV y él hablaba como de mmm, cosas muy diferentes a las que la medicina suele hablar y más relacionadas con enfermedades, cáncer y cosas así. Okay. ¿Qué él, le pasó? él dice que va a escribir un libro en el que va a explicar cómo prevenir y curar el cáncer de manera eh, natural y... Eh, Casi como a los dos meses fallece, pero fallece bajo circunstancias muy extrañas. Este, y bueno, esto es un misterio, la verdad es que no hay mucha información en internet. Es muy famoso Fran Suárez, de hecho a su canal se siguen subiendo videos con su cara y videos de él porque dejó mucho material listo. Eh, y mucha gente ni siquiera sabe que está muerto. Entonces, okay. eh, pues eres mi investigador favorito. Creo que tú siempre llegas al fondo de las cosas y creo que no forzosamente tienes que investigar lo paranormal sino cualquier cosa que sea extraña a las personas mira este ya, ya se pasó ya. los minutos te voy a contestar por último esto eh, sí, sucedió claro. lo mismo con el caso de este el señor de la mano ah, peluda Juan Ramón okay. Sáenz eh, porque sí. sucedió lo mismo la gente dice y sigue insistiendo en que fue porque este hombre Josué, pues hizo un maleficio, o este demonio que se le, met, se le aparecía a Josué, mató al padre Guaso y a Juan Ramón Sáenz, y bueno, sí. las noticias y el dictamen fue una bacteria, una bacteria que lo mató de un día para otro, de un día para otro. Entonces, yo tuve la oportunidad también de, de hablar con su hermana, de comunicarme con ella, eh, sí, sí. preguntándole precisamente, pues, lo que había sucedido, y es eso, al parecer fue una bacteria, ese es el dictamen, fue una bacteria y, y ya no hay más, entonces eso es extraño, no sé el caso de este señor que me estás diciendo, pero hay cosas que ni los mismos doctores o las mismas personas que, que le hicieron el examen, la autopsia o lo que sea, pues pueden determinar que, cuál fue la situación. No sé el caso del que me mencionas, pero bueno, lo podemos hablar en una siguiente transmisión. Vamos a darle espacio a otros que, que puedan llamar claro. esta noche. Buenas noches, hasta luego. Que estés muy bien, mi hermano. Saludos, hasta luego. Dice aquí Jumex, dijo Carlos Trejo que fue decida. ¿Sabes que yo me acuerdo que sí dijo eso, Carlos Trejo? Y eso es súper atrevido, súper atrevido. No recuerdo en qué eh, entrevista lo dijo, pero sí me pareció brutal que haya comentado que Juan Ramón murió de sida. Eh, lo que se supo fue algo. Algo le hizo daño en el estómago y de un día para otro murió Juan Ramón Sáenz. Así sucedió ese caso. Para mí también todo un misterio todo un misterio, eh, pues quizá, digo si sí, habría que investigar eh, muertes extrañas o desapariciones, me parece que podría hacer algo con respecto al caso de Juan Ramón, porque para mí fue algo muy extraño. Eh, pues existe la bacteria devoradora de carne, sí, la bacteria devora, devor, devoda, devoradora de carne es un estreptococo eh, y el streptococo te, te consume en horas y consume la carne en horas es una bacteria horrible es, es como el apocalipsis el streptococo me parece a mí eh, una cosa apocalíptica eso sí es un verdadero monstruo una cosa aterradora un streptococo come carne es algo impresionante y terrible eh, para la gente que no conozca el estreptococo que no haya vivido en la época en donde el estreptococo nos atemorizó a muchos pues eh, si eso volvi volviera a surgir eso sí es una verdadera un verdadero infierno eso sí sería traumante horrible porque esa bacteria come carne de verdad te te come, te consume hasta el hueso de donde te de donde esté, te va consumiendo en horas y te va devorando. Eso es real. Eso es, eso es, si esto es una Matrix, eso es una verdadera cosa de terror que han programado en nuestro sistema para que nos destruya. O sea, si el apocalipsis va a surgir y Dios nos va a castigar un estreptococo come carne, sería lo más cercano a ese apocalipsis. Eh, eh, Returbios, Reputococo, eh, ¿alguien me estaba queriendo llamar por teléfono? Márquenme por WhatsApp, por favor, si quieren eh, contarme su experiencia del día de hoy. Estamos hablando sobre las coincidencias del 19 de septiembre en la Ciudad de México, bueno, en México, sobre estos sismos. Eh, hay gente que son de otros países. Y bueno, quiero que este tema no lo vean como... Eh, egocéntrico de México, México, México, México pasa todo, México esto, etcétera, no lo vean así, sino porque sí realmente es una, con, una coincidencia es un misterio que de verdad el día de hoy se consagró entonces eh, yo sé que en Chile ha, ha habido miles yo creo seguramente de, de, de sismos y de terremotos el terremoto más grande registrado creo que es de 11 grados y, y sucedió en Valdivia, en Chile y sí, literalmente, la comunidad de Valdivia fue destruida, comida por la tierra completamente. Eh, ahí sí se abrió la tierra. De 11 grados en Valdivia, que yo recuerdo haber leído, el de Valdivia en Chile. Eso fue también un monstruo, completamente un monstruo. Dice, yo creo que viene el temblor de una base militar. Eh, uh, Arrepiéntanse, pecadores. ¿Cuántos años pasa un 19 y todos, y todos seguidos? ¿Cuántos años pasó un 19 y todos seguidos? Eh, no es que suceda los 19. En realidad, como les he dicho, todos los días tiembla. Pero lo extraño o lo que hace mayor esto es que el 19 y casi a la misma hora, pues sucedan temblores de, de mayor fuerza. Este fue 7.7. Yo estaba escuchando en las noticias, alguien preguntó a una especialista en estos temas, no sé si de sismos de geología o de qué era especialista, le preguntó que, que si el movimiento fue oscilatorio trepitorio, tre, trepati, trepoti, trepotitorio, oscilatorio, se, se me fue con la palabra trepanación, trepotitorio, trepatitorio, trepatitorio, trepatitorio así se escribe, bueno, a ver, díganme, por ahí, eh, trepo, tre, tre, tre, trepetitorio, oscilatorio y, si sí, no, ¿cómo es? Trepidatorio, trepidatorio, gracias, gracias por trepidatorio. Y decía la experta que esos en realidad no eran términos científicos, que, que se le designe al movimiento, que eso se nos ha dicho como, trepidatorio y oscilatorio pero que en realidad eh, no son términos propios de la materia y que el movimiento simplemente es no, movimiento son ondas sísmicas y que de acuerdo al lugar es como se va a sentir oscilatorio o trepidatorio a, a mí me, me voló la cabeza esa información porque digo ya en mi experiencia de tantas vidas eh, y de conocimiento y de sentir terremotos y sismos. Uno por experiencia, si yo me basara en la observación, como los antiguos, sí podría decir si fue oscilatorio o trepidatorio. No solamente por el lugar donde nos encontremos. Me parece que es clarísimo. El oscilatorio es como el día de hoy. Fue 7.7 pero oscilatorio. Esos, por experiencia y observación, podemos decir que no son los que tiran las construcciones, simplemente se mueve. De hecho, yo vi por ahí un, una maqueta que eh, reproducía el movimiento oscilatorio y el trepita, trepidatorio. Y el trepidatorio, que son como ondas que hace así, esos son los que van destruyendo las construcciones. De hecho, el del 2017 fue menor, me parece, fue un 7.5, este fue un 7.7 y la diferencia, me parece, fue en la forma del movimiento. Por eso esta especialista, esta profesional del tema, me pareció muy curioso que desacreditara las dos palabras, oscilatorio y predita eh, preditatorio, o eso, que no existían, que no era parte de, de la forma de relacionar los movimientos sísmicos, a mí me pareció muy raro, incluso lo podemos notar en los edificios en la Ciudad de México en el 2017, eh, que un edificio estaba destruido y uno estaba firme, el siguiente estaba destruido y el siguiente estaba firme, es como si literalmente hiciera esto el movimiento, cuando subía es cuando los edificios terminaban cayendo, y cuando bajaba el edificio que estaba ahí, se mantenía. Entonces, yo no sé si esta experta sea muy experta y mi ignorancia sea muy ignorante, pero a mí me parece que sí puede ser una forma de, de decir si el movimiento fue de una u otra forma. Para ella simplemente eran ondas sísmicas y de acuerdo al lugar era como se sentía, si trepidatorio o u oscilatorio. Yo no sé, ella era la experta, pero ustedes díganme sobre eso. Eh, hay un monstruo en la Tierra. Mire, Jaime Marx ha dicho un comentario que yo creo que nadie, o no muchos, o muy pocos pudieran decir, porque se escucha absurdo. Un monstruo en la Tierra. Y de hecho lo, le puse una carita como riéndose. Tengo mmm, dos semanas en constante investigación sobre mi temática de criptozoología mexicana, eh, recurriendo a, a escritos antiguos, a escritos eh, de diferentes etnias, a escritos, escritos que, se, que mencionen sucesos dentro de la sociedad, escritos antropológicos, ya ni siquiera en libros de lo paranormal, ni de misterios, ni de eso. Estoy buscando en historias de pueblos, en historias de, de civilizaciones, de lugares, de, de culturas en México. Encontré tres, he encontrado tres escritos muy curiosos, muy curiosos, que me parecieron interesantes y reales. Pero eh, les voy a platicar uno y los otros me los voy a reservar porque obviamente son parte de, de la investigación y del libro que estoy escribiendo sobre criptozoología mexicana. Pero eh, sucede que en, en Tequila en Jalisco, no recuerdo en qué año, eh, se decía que bajo la tierra había, que, bueno, que había un, me parece que había un boquete y que de ese boquete salía un un monstruo que hacía temblar la tierra y que azotaba también a la, a la comunidad y que entonces por eso decidieron tapar el orificio y poner me parece que un, un templo sobre ese sobre la casa de ese monstruo que vivía bajo tierra pero era un monstruo gigantesco ese fue el primer texto que leí sobre esa historia me pareció ah, un dragón en tequila Jalisco me parece muy chistoso porque los dragones no son propios de nuestra cultura, no son propios de eh, las historias o antecedentes históricos. En petrograbados o pinturas rupestres, en el, eh, las leyendas de tradición oral y todo esto, los dragones no son nuestra cultura, son de Asia, eh, son de Europa. Entonces, eh, me pareció muy, muy curioso que, que relacionaran a este monstruo, pero le llamaron dragón por las dimensiones, porque era bastante grande. Y después encontré otros dos escritos de otros dos poblados diferentes, de otros estados, en donde también se mencionaban cosas similares. Un monstruo viviendo bajo la tierra. Entonces... Eh, una de las hipótesis que pudiéramos manejar, si nos diéramos la libertad de decir lo que fuera, que imagináramos un, como en la época antiguísima donde se creía que el planeta estaba sobre dos tortugas, ¿no? Eh, estaba puesto sobre dos tortugas y qué más había que estaban sosteniendo la Tierra, ¿se ¿recuerdan eso? Supongamos que una criatura vive bajo la corteza terrestre. o que quizá este planeta sea un huevo, un huevo que alberga una criatura en su interior y que está pasando por un proceso quizá está en un ovario, en un ovario sí, óvulo, en un ovario, en un óvulo, quizá esté en un óvulo, quizá nuestro planeta sea un, un óvulo de una criatura gigante y simplemente está creciendo en el interior de un cuerpo de un monstruo. O de otra cosa. Y que por eso se mueve la Tierra. O sea, es extraño todo esto. Quizá cuando un planeta explote, quizá cuando el sol explote, quizá cuando eh, haya estas explosiones en el universo, en el espacio. Quizá simplemente sea cuando... El, el feto se desarrolle por decirlo así y termine por, por salir a otro espacio, a otra dimensión. Como es arriba, es abajo, dice el Kibalión. No lo he leído, no he leído el Kibalión, pero me parece que lo único que conozco el Kibalión es eso. Como es arriba, es abajo. Eso me abrió la puerta mentalmente a infinidad de situaciones. Infinidad de situaciones. Quizá, quizá como vemos en la película de hombres de negro, que nuestra galaxia, nuestra galaxia sea tan pequeña que cabe en el cinturón del gato, del gato, el cinturón de Orión, que sea esa canica que llevaba el gato. Imagínense qué tan pequeños, insignificantes eh, neutrinos somos. No somos nada. Nuestro planeta no es nada, es microscópico. Ni una mota de polvo es nuestro planeta. Pero nosotros nos imaginamos que somos grandes, que el planeta es grande, que hay planetas más grandes, cuando en realidad son canicas, son óvulos, son motas de polvo. Eso es eh, abrirse un camino a la existencia Macro y micro, el macro y el microcosmos, ¿no? Entonces, si pensamos en un monstruo que está bajo la Tierra y se mueve, nos parece absurdo, porque decimos, no, pinche monstruote, ¿cómo va a haber un monstruo que se mueve bajo la Tierra? Pero, si lo imaginamos así, en esas dimensiones, bien pudiéramos ser solamente un óvulo que tiene un feto ahí adentro. Entonces, es, es se puede tener todas las hipótesis que, que queramos. Nosotros nos sentimos verdaderamente muy inteligentes y, y que nuestro conocimiento y lo que construimos y lo que hacemos nos parece tan material, pero es difícil poder abrirse en la mente, al, al macrocosmos o al microcosmos. Podríamos ser ambas, somos ambas, como dice el Kibalión, como es arriba, es abajo. Podríamos ser ambas, podemos ser un macrocosmos para las hormigas, para los, eh, para las bacterias, somos un macrocosmos. Pero nosotros, ante el universo infinito, somos un microcosmos. Entonces, cuando ustedes quieran pensar en las posibilidades infinitas del universo, del espacio y de las dimensiones, tienen que romper barreras. Y rompiendo esas barreras, pueden uf, llegar a infinidad de situaciones. A infinidad de situaciones que podamos conocer y que tengamos la experiencia de esto, porque no nos podemos imaginar lo inimaginable. Por eso existe la palabra inefable. Por ahí leí un texto que ojalá lo vuelva a encontrar, donde decía como la historia de la creación de la palabra inefable. Inefable significa que no se puede explicar. Eso es lo que nosotros tenemos, o lo que nosotros podemos expresar de lo desconocido, inefable. Muy bien. Eh, son una hora con 40 minutos. Si alguien quiere llamar para contarnos su experiencia del día de hoy o alguna otra eh, hipótesis sobre esta coincidencia interesantísima del 19 de septiembre, el sismo en México, puede llamarme. Y si no, estamos por concluir la sesión. Les estaré agradeciendo que hayan estado aquí en Relatos Oscuros. Somos una canica más en la bolsa de canicas. Eres el más chido investigador, dice Sensei Mireles. Gracias, Sensei Mireles. Un abrazote por esos 50 pesotes. Gracias, Sensei. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias. ¿Lizette Vargas quiere llamar? Yo la llamo. Yo la llamo. No es necesario que Liseth me llame a mí. ¿Qué madres es esto? ¿Salir del grupo? Sí. Y luego, este, sí, salir del grupo. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Norma, Norma González este, ha estado comentando, ha sido muy activa el día de hoy en, la, en el chat, eh, pero eh, como que incómoda o inconforme con, con lo que hablo, con lo que habla la gente, este, como que menciona que no somos científicos, pues no, no, no somos científicos Norma González. Aquí dice, si ya no está investigando nada, si eso fuera, ya tuviera la verdad de Devani y muchas otras. No entiendo ese comentario, Norma González. Si quieres, llámano, llámame y puedes eh, decirme en vivo y en directo que, cuál es tu postura y qué es lo que, lo que te, te molesta de, de la gente y de lo que estamos hablando y cómo lo hablamos. Yo sé que quisieras, obviamente, que aquí se dijera científicamente la verdad, pero eso es lo que buscamos y eso es lo que la ciencia busca también. Es decir, puedes ir a preguntarle a cualquier científico y lo que te va a decir es simplemente que las coincidencias se pueden dar. Por muy bajo que sea la estadística en que esto ocurra o la probabilidad de que esto ocurra, mientras haya un porcentaje, mientras dé un porcentaje, entonces es posible. Eh... Y eso es todo para ti, Norma González. Eso es todo. Eh, no es nada extraño. Son eh, coincidencias, coincidencias que se pueden dar incluso hasta mil veces más. mil diecinueve de septiembre en México más. Y la ciencia te diría que es posible y que solo se trata de una coincidencia. Eso es lo que la ciencia te va a decir. Entonces ya no necesitas ir con un científico. Ya te lo estoy diciendo yo. Eh, por si querías algo más coherente, más objetivo, ahí lo tienes. Científicamente puede pasar hasta mil veces un 19 de septiembre. Dice, eh, dice Norma González, sí, porque ella dice, mira, porque buscabas la verdad, desenmascarabas las charlatanerías, no te unías a ellas, te extraño. Yo no me estoy uniendo a ninguna charlatanería, ya te estoy dando una respuesta y ahí la tienes las coincidencias se pueden dar, aunque sean mil veces, eso es todo, esa es la respuesta que tú quieres escuchar, y se lo preguntes a quien se lo preguntes, te va a decir lo mismo, ok, no es necesario que le preguntes a la persona más científica del mundo, ahí tienes tu respuesta, vamos a ver a Lisette que me está marcando, pero en mi teléfono personal, Lisette, ¿qué pasó?, ¿por qué en mi teléfono personal Lisette?, Vamos a dejar que Lisette eh, cuelgue la llamada. Voy a llamarle aquí. ¿No quiere contestarme en el, en el teléfono del programa? ¿Por qué? ¿Hola, Lisette? ¿Hola, Lisette? mm. No sé por qué, en este teléfono no, no me conteste. Uh, Lisette, márcame este teléfono, por favor. Márcame este teléfono, te doy el número, Lisette. Mira, es el más 52, 726, 47, 22, 86. Dice, hola Oxlack, buenas noches. Me gustaría saber sobre los agregores. ¿Sabes qué son? Porque he visto esferas de humo y necesito información al respecto. Un youtuber muy conocido habló cosas y me dejó así. Bueno, no son agrégores. Me parece que son agrégoras. Eh, las esferas de humo no son esferas de humo. Me parece que son... Eh, este, ¿Cómo se llaman estos? Este, ¿Las esferas de humo? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las esferas de humo? Ustedes sí saben ah, este, se llaman no me contesta, Lisette vamos a contestar a Lisette en mi teléfono particular a ver, vamos a contestar a Lisette en mi teléfono particular porque me está llamando en mi teléfono particular llámame Lisette a mi teléfono particular no sé por qué Lisette no me quiere contestar en el teléfono de, del programa, del Whatsapp Orbs, Orbs, exactamente, Orbs. Orbs. Pedos esféricos. <risa> Enrique. <risa> no te pases, Enrique. Hoy sí, sí me hiciste reír. Estamos llamándole a Lisette. A ver, si no contesta aquí, le voy a llamar desde. Mi... A lo mejor a lo mejor no te me tiene registrado en este número y por eso no me contesta. Pero si le llamo de mi teléfono, seguro se contesta. A ver, vamos a ver. Le vamos a colgar a Liset y vamos a hacer la llamada por donde ella me estaba llamando. No, ya, ya dice que está bueno. Entonces, Lisset, yo te estoy buscando y no, no, no. No contestas, ¿ves? Dice Ale Hali: te estoy viendo con mi familia, nos encanta tu contenido. Gracias, Ali Hali. Ali Hali, está, está padre tu nombre, Ali Hali. A ver, vamos a contestar a Lizette porque dice que tiene cosas importantes o interesantes que decirnos. Mira, ahí dice Liset que yo no contesto. Yo le estoy marcando por teléfono. Y. Les está engañando en el chat. Lizeth los está engañando en el chat porque yo le estoy marcando y no contesta ni por ninguno de los dos lados. Así que no diga que yo no le contesto. Escuchen, escuchen. Yo le estoy llamando. ¿Ven? Así que Lisset, que no diga que yo no le contesto porque ella es la que no me contesta y está en línea, está en línea aquí en WhatsApp, la estoy viendo, está en línea, le voy a llamar desde mi otro teléfono. Hola. Hola Lisset, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contestas con el otro teléfono? No sé, estoy tratando de marcar varias veces. Y suena y suena y no, no contestas, no me quieres contestar, vas a ver. Este, no te puedo contestar por este teléfono porque no, la gente no escucha. Necesito contestarte en el otro teléfono porque es donde tenemos como el sonido. Este, te marco del otro teléfono y me contestas ahorita. Va. Va, órale pues. Ok. Ahí vale. voy, sale, Bye. vale. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a llamarle por este lado. Qué raro. Qué raro, pero miren, acá no... No sé qué pasa. Eh, le voy a poner todo, le voy a poner a... Le voy a subir todo el volumen y le vamos a hablar por el teléfono privado, pues. Vamos a hablarle por el privado. No te puedo contestar por el otro teléfono, qué raro. Sí, qué raro. Bueno, no pasa nada. Vamos a hablar por aquí, a ver si te escucha la gente. Te acerqué al micrófono. Esperemos que se pueda. Lizette, pues bienvenida. Buenas noches. Decías que tenías como cosas interesantes por opinar. <risa> Oye, pues, algunas, ¿no? Eh, uh -huh. Primero saludarlos a todos. Eh, ahí a todos los admins. A Maru, Andrea, Elena, José Ponce, And eh, a Carlos. Y bueno, a todo el chat revoltoso que tienes. Sí, ¿qué pasa? Y quería, preguntar, quería, quería preguntarte primero yo, ¿tú cómo sentiste el temblor, no? Ah. En tu casa, ¿qué tal se sintió? Sí, es que eso lo dije al principio del programa. Ah, perdón. Llegaste tarde. Llegaste no tarde y te lo cierto. perdiste. No es cierto, lo que pasa es que no me ves ahí porque soy, soy la excepción de la regla, entonces yo todo te contradigo y ya no me quieres. <risa> bueno, ok, no importa. Este, pues mira, yo a mí me pasó algo muy chistoso, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he sido bastante como que temerosa a los a los temblores. Yo me acuerdo, año 85, yo vivía en un edificio pues bastante alto. Sí. Nada más que tenía gatos hidráulicos. Entonces se movía, pero terrible. Eh, mi papá fue arquitecto. Uh -huh. y, y entonces estuvo cuando se construyó ese edificio, ¿no? Uh -huh. Entonces él, pues ya adelantándose un poco a la, a la época puso unos como muelles, o sea, abajo de la construcción, uh -huh. que se movía, pero cañón, o sea, pasaba así un camión ahí y se movía como si fuera un temblor. Ok. Entonces, <coughs> yo todavía me acuerdo que en esa época, eh, pues me levantaba para, para la escuela y todo, uh -huh. y imagínate, ya eran, pues ya estaba en la prepa y todo, pues se supone que tienes que ser un poquito más consciente de lo que está pasando, pero nosotros íbamos saliendo y casi nos agarran el elevador, que te hablo de que era un elevador, pues este pequeño, uh -huh. dentro de ese edificio eh, que se movía terriblemente, y entonces ese elevador, que era pues una caja, o sea, un poco más rústico de ¿Sí? lo que conocemos ahora, uh -huh. pegaba contra las pegaba contra las paredes, o sea, con las, contra las paredes del túnel por donde bajaba este, el elevador, ¿no? Entonces, pues fue terrible porque además de como se iba de un lado a otro, eh, a esa fuerza que tenía ese temblor, pegábamos contra la pared y no sabíamos en qué momento se iba a romper el cable del elevador. O sea, eh, o sea no, estabas horrorizada seguramente. No, no sabes, o sea, yo no me volví diabética ese día porque yo creo que estaba, estaba bastante sana, pero fue horrible, o sea, fue, yo me acuerdo todavía que fuimos a la escuela eh, y todo reforma, porque nos íbamos todo reforma, eh, veías, o sea, el Hotel Regis, veías eh, hoteles pues muy grandes que jamás se dieron de haber caído, eh, Pasaban muchísimos helicópteros, nunca se me va a olvidar, eh, y, y muchísimos edificios caídos, pero yo me escondía, o sea, yo, yo no quería ver eso. Para mí era como una escena posguerra uh -huh. en la que sentía de verdad, es que era una vibra de muerte, ¿no? Realmente, ¿no? Lo que vivíamos. Todavía recuerdo que se, ese día tomamos las clases normal. Sí. Y las maestras, las maestras, pues acabaron dejando eh, que, que nos fuéramos antes porque los papás estaban totalmente sacados de onda y esperando otra repetición, ¿no? Tuvieron eh, una segunda parte del sismo, como fue, sí. que acabaron de, de caerse todos los edificios, ¿no? Pero bueno, a mí me quedó, la verdad sí me quedó como. Yo todavía a veces en sueños en el pasado, o sea, lo sueño, uh -huh. porque creo que para mí no había como una explicación de que tanta gente muriera y que hubiera tan poca seguridad en los edificios, ¿no? Entonces, este pues yo admiré mucho a mi papá que en esa época trabajaba en eso porque él era en lo primero que se fijaba en la seguridad de la gente, que vivía a gusto, ¿no? Sin, sin que... Eh, bueno, hubiera tantos adelantos, pero que aguantaran los edificios. Ok, pero dice, bueno, ok. ¿Qué me querías fue, platicar? Esa... Ajá, perdón. Ajá. ¿Qué me querías platicar sobre las, eh, por las hipótesis? ¿No? Como que querías, eh, no sé si debatir, consultar, o tenías tu propia hipótesis. Sí. A ver, cuéntame. Pues, sí, mira, no es tanto hipótesis. O sea, haz de cuenta que dentro de la psicología, este... Ese tipo de circunstancias, como son las guerras, como son los terremotos, los tsunamis, cualquier evento, bueno, fuera de la guerra, no, uno entra dentro del mismo grupo, pero uh -huh. todo lo que es natural, ¿no?, que no tenemos nosotros la capacidad de manejar, sí se maneja como, eh, por ejemplo, pensando en estas casualidades que también, sea, sea la persona que sea, pues nos va a dar eh, un no se sé, da muchísima curiosidad porque cayó en la misma fecha ¿no? ya es como mucha coincidencia dices a lo mejor un día o dos está en la fecha, pero ya tres veces y en septiembre y muy cercanos y los horarios de esta última vez fueron muy parecidos entonces ¿qué pasa? yo alguna vez no sé si te expliqué como que fue eh, la última vez a lo mejor que hablé contigo que se llama la, lo que es la colección eh, la perdón la um, psicología social trata una parte de la, de la psicología en lo que es la conciencia colectiva no okay. en lo que es la la, la historia colectiva de, cier, de cierto modo sí. no a nosotros a nosotros los terremotos los eh, los sismos y todo esto pues nos han atacado mucho toda la historia por la situación geográfica en la que estamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, como te dije alguna vez, la mente como que se programa para recordar mucho más lo malo uh -huh. que lo bueno. O sea, eh, te trauma más, por eso hay estrés postraumático, por eso te quedas a veces instalado en cierto etapa, por eso, o sea, desgraciadamente sí valoramos lo bueno pero lo malo es como que lo que nos marca no como que le tenemos Entonces, más energía para lo malo no más energía y más eh, tu memoria o sea es algo que queda ahí ¿por qué crees que pues los traumas eh, cuando perdiste a alguna persona cuando tienes un duelo etcétera pues eh, dura muchísimo tiempo más desecharse de su desecharte de tu mente de algún otro tipo de cosas. A ver, ¿no? a ver déjame, a mejor... déjame entender. Estás diciéndome que si sí sí. es posible que todos por pensar y que pueda temblar haya temblado, o sea, si ¿sí es posible eso, o me estás diciendo que no, no, no, no es no. posible. Bueno, yo he estudiado un poco todo esto que ha pasado porque a mí sí me causó muchísima eh, curiosidad. Y las personas, los geólogos, los sismólogos, los que hablan de este tema, dicen: eh, en ¿por, ¿por qué siempre tiembla septiembre en los últimos meses del año aquí? ¿No? Eh, o bueno, últimamente. Ellos todos te, lo todos te lo explican de una forma científica y te dicen que se mueven las placas, que se reacomodan, ¿no? Que cuando hay un temblor oscilatorio es porque las capas se mueven y el respiratorio las acomoda. O sea, yo no te puedo explicar exactamente cómo ellos lo, lo dicen, o sea, uh -huh. profesionalmente, pero sí tiene que ver toda la energía que se va acumulando, ¿no? Este, a través del año. Okay. Estamos hablando de nuestro caso como país. Uh -huh. Entonces, yo lo, que, yo lo que he entendido es eso, o sea... Hay una gran falla que se espera desde hace muchísimos años, la que es de San Andrés, uh -huh. que iba a haber un terremoto que iba a acabar casi, casi, pues, con la mitad de Estados Unidos, o con toda una gran parte, ¿no? Yo me acuerdo que fue a Estados Unidos, conocí a un ingeniero allá, bueno, pues el ingeniero se vino acá antes del 85 porque ellos lo esperaban allá, el terremoto. Ok. Y pues para su, mala, para su mala suerte Se vino a México y lo agarró acá ¿No? Okay. Entonces de, Yo no creo por ningún motivo Digo, respetando lo que Las hipótesis de las personas Que hablaron antes Que si tú te concentras así Que todos vamos a concentrarnos Y va a temblar No, no lo creo, la verdad que no uh -huh. Pero Sí pienso que nos pega mucho septiembre, lo del 19 no me lo preguntes, la verdad es que yo tampoco lo entiendo, como que se me hace bien difícil que los más fuertes o lo que sea caigan en la misma fecha, eh, ahí sí como que mi escepticismo está cuestionable, o sea, pero lo que sí creo es que nos fijamos más que tiembla en septiembre, o que hay cosas malas en septiembre, como fueron lo de las torres, ¿no? que también fueron en septiembre, de hecho unos días antes que esto, y muchas, eh, si tú te fijas, no me acuerdo, fue creo la Segunda Guerra Mundial, creo que estalló en septiembre, o sea, yo he visto así una bola de, de casualidades eh, a través de la historia en este, en este mes, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, una persona... Eh, que crea más en la numerología y todas estas cosas que son herramientas que yo no considero como parte de una ciencia así específica por, o por sí misma, como lo puede ser eh, un sismólogo, ¿no? Que se dedica a estudiar las energías de, de la Tierra, de las placas tectónicas, de cómo se mueven. Es más, del agua de cuánto ha llovido, de si se reblandece o no la, la, eh, las eh, estas placas, ¿no? Y, y ha cambiado el, el clima y todo esto se reseca y luego llena de agua. O pues sea, ellos te pueden dar una explicación padrísima, a mí se me hace como que si invitaras a alguno, a, a un geógrafo, a un... Eh, sismólogo o alguien que se especifique en esto, yo creo que sería súper interesante, ¿no? Pero como psicólogo, a lo mejor lo que te podría decir, pues es un poco de conciencia colectiva, de histeria colectiva y de que todos estos meses nos han dejado cicatrices, ¿no? A las generaciones que seguimos después de esos sucesos que fueron no nada más el terremoto, Ah, fueron heridas fueron pérdidas fueron daños pues fue gente que se quedó sin sin comer que se quedó sin casas y que después de eso también tuvieron problemas obviamente de depresión eh, explotó en esa época eh, muchísimo cuadros depresivos de angustia de que esperaban que otra vez temblara medio paranoides o sea todo eso no entonces pues eh, el dolor, la incapacidad eh, todo esto a corto plazo, el miedo de que mañana se repita que haya una réplica, la tristeza oh, pues imagínate cómo van a marcarte como ser humano ¿no? y también se dieron cosas positivas como eh, la solidaridad que creo que los mexicanos tenemos mucho que tenemos mucho como compañerismo, que eh, mucha empatía ¿no? por nuestros hermanos, que les dimos la mano, que ellos nos la dieron a nosotros. Entonces, pues sí, son cosas que terriblemente suceden. Yo la verdad, pues sabes que tengo mis teorías, cada quien tiene las suyas muy respetables, pero pues bueno, estas cosas también yo creo que te ponen, te posicionan un poco más en en lo que es la vida real, okay. en que hay que disfrutarla, y hay que, no sabemos si mañana va a venir eh, un terremoto del triple, y nos vamos a acabar, ok es la realidad, y, y nada más te quiero decir una cosa, no sé si fue chiripada, ¿eh? pero yo, yo de verdad percibí algo, yo ya había sentido que había temblado hace unos meses y nadie me hizo caso. O sea, yo le decía a mis familiares, eso es que tembló, a ah, esta es Nunca lo pude comprobar. Pero cuando vi este último, vi uno de tus videos de cuando predecía la hija de Nos parábamos que iba a morir la, eh, la reina de Inglaterra, uh -huh. yo puse abajo, ¿no? Yo puse, ah, ok. Bueno, entonces yo, pre, yo, yo hago la predicción de que va a, ser, a haber un te, eh, pues un terremoto o un temblor bastante fuerte, se va a sentir en varios estados, pero no va a haber muchas víctimas, o no va a haber víctimas. Uh -huh. Y entonces yo dije, wow, Eso fue hace ocho días, ¿no? Sí. Entonces di, Dije, ¿yo soy la hija de Nostradamus, la nueva, o qué onda? <risa> <risa> <¿No>? Sí. <risa> Es que es algo una casualidad de las que a veces yo siento que se basa la gente en esos ámbitos, ¿no? Que te leen las cartas de acuerdo a tu perfil y ven por dónde entran, por dónde entran y pues te compran, ¿no? Y dicen, ah, ok, va. Pero la gente que crea en ellas y todo, pues mis respetos. yo la verdad, eh, pues sí se me hace algo que no, no entra dentro de mí, forma de pensar, de, de mi ideología, la respeto, pero ahí está mi predicción, si la quieren ir a ver, ¿no? <ríe> y fíjate, fue de ocho días, o, o sea, no es tanto, ¿no? Sí, bueno, dice te agradezco mucho la llamada, ya sé por qué no podías eh, llamar, al parecer eh, Tencel vendió mi número, el número del programa, y... Eh, Ah, me apareció una leyenda en mi, en mi teléfono de que ese número, este número ya no me pertenecía, que ya se lo habían adjudicado a alguien más. Eh... No puede ser. Entonces. No puede ser ya, o sea, qué, qué está pasando. Bueno, bueno, vamos a cortar la llamada y ahorita hablo con, con ustedes aquí en el chat. ¿Sale? Ok, Oye, un comentario. Sí. ¿Cómo se llama la persona que nombraste al principio? James es una mujer que, que, te, que tiene un ojo medio así te <risa> te molesta. Te no, no sé. este <risa> No no recuerdo su nombre, pero. Elizabeth. ¿Elizabeth? No recuerdo su nombre. Pero ahí estaba en los comentarios y la puse en pantalla. Bueno, la, es que la... yo he visto cómo la gente se pone en Facebook, uh -huh, ¿no? Uh -huh. A fregar. Y veo cómo les contestabas. Yo no sé si ya no les contestas. Pues nada más tan fácil como que esta señora yo no la no la vi bien, pero pues yo creo que es gente muy vacía, ¿no? Que le hace falta algo que hacen en, en el día o que no tienen pareja, que no tienen hijos, que no, no sé, porque para ponerse, o que no le sube bien el agua al tinaco. ¿no? <risa> es o sea, raro, ahora que ya no les contesto, por ejemplo, pues vino a molestar aquí en el chat, entonces me pareció así como demasiado. No, pues qué bueno que la, que la, ¿cómo se dice? La presentaste así ante el chat. Uh -huh. Y vas a ver que va a dejar de molestar, porque el chiste de los que molestan es conseguirlo, y como ya no lo va a conseguir de ti. Sí, entonces sí. ¿la que es pobre que haya, de corazón, porque tú tienes toda una legión que te queremos, y pues yo me he puesto a veces a contestarle a gente hater. Entonces yo, me, yo sé lo que desgasta, ¿eh? Qué bueno, te celebro que ya no las, los peles. Y cuando lleguen aquí, yo veo todos en el chat como nos los echamos al plato. ¿Tú tú no te preocupes. <risa> gracias, Lizette. Gracias por la llamada también bueno, y por tu opinión. Un abrazote, estamos en contacto. Un abrazo, un abrazo a todos, ¿eh? Ahí en el chat, los quiero mucho y, y me hacen reír mucho. <risa> Ahí está, Lizette, saludos. Bye, cuídate. Gente, entonces, el, el teléfono, les voy a explicar qué pasó, eh, ya no puedo, ya no puedo contestar llamadas telefónicas ni WhatsApp, mañana tendría que comprar un chip nuevo, les voy a explicar qué pasó y cómo es la porquería de, de Tencel, pero pues, qué opino de los demás, ¿no? Más bien es la porquería del sistema, sucede que este teléfono, lo tenía en plan y lo había sacado en Telcel eh, pues así que lo pagas el plan y pagas el teléfono entonces estaba como a dos años me parece este teléfono y en el plan te dicen que, que pagas por tanto tiempo y después que, que termines de pagar el teléfono pues sigues con tu sigues con tu bueno ya ya te libras de todo esto y pues ya puedes ponerle un plan o no ponerle plan. El chiste es que este, este teléfono está pagado para rápido. El, el, el teléfono está pagado Pero como ya no me pueden seguir cobrando de nada. Lo que hizo Telcel fue quitarme el número. Es decir, ya no te, ya no te podemos cobrar nada. Ya nos pagaste todo te vamos a quitar el número y se lo vamos a dar a otro entonces eso fue lo que fui a reclamar hace como un mes y medio precisamente porque fui y dije oigan mi teléfono ya no tiene internet checaron y dijeron sí ya no tiene internet porque ya está pagado ya pagaste todo dije ah perfecto entonces pues quiero que siga teniendo internet, pero quiero el plan más, este, más económico, porque no ocupo en realidad este teléfono más que para el programa. Y me dijeron, no, ya no te lo podemos, este ya no te podemos dar el, el plan. Le dije, ¿por qué no me pueden dar un plan si lo voy a pagar? Dijeron, porque ese número que tenías... Te lo vamos a. Bueno, Telcel ya lo retiró. Y yo dije, ¿cómo que Telcel ya lo retiró? Si pues es mi número y voy a pagar un plan. Y lo estaba pagando y terminamos de pagarlo, ¿no? Y dijo, sí, pero ya no se puede. Si quieres otro plan, te podemos sacar un nuevo plan con otro número telefónico. Pero ese, ese número que tienes ya no se lo tenemos que dar a alguien más. Y peleé, me peleé y me peleé y me peleé. Y le dije, ¿entonces qué hago? Y dijeron, pues necesitas otro número telefónico, otro chip. Dije, yo no voy a comprar otro chip, este es mi número telefónico y así me voy a quedar. Y me dijeron, cuanto gustes. El día que se lo den a otra persona, simplemente ya no vas a poder hacer uso de tu teléfono. Y acaba de suceder, gente. Me acaban de quitar mi número telefónico, el del programa. Yo les pido que le mienten su madre. <risas> a quien, a quien tiene el, número, el nuevo número, como Telcel no le podemos hacer nada. Vamos a, a, vamos a fastidiar a quien tenga mi nuevo teléfono y le van a llamar todos los días y le van a contar historias paranormales. No, no sé qué hacer, gente. Pues voy a comprar un chip nuevo. Un chip que no voy a meter a ningún plan para que estos malditos gandallas no me hagan lo mismo y cuando yo deje de, de consumirles, me quiten mi número telefónico, son unos ratas. Entonces voy a comprar un chip, voy a tener que meterle saldo constantemente y, y pues vamos a tener que cambiar el número telefónico del programa. Por lo pronto ya no puedo recibir llamadas telefónicas y mañana espero que, que tenga un nuevo chip entonces ya toda la gente que tenía mi número telefónico ya no va a ser posible el mañana que ponga el nuevo número telefónico eh, si quieren empezar a, a, a mandarme cosas o que me mandaron en el, en el anterior y no recibí, no vi, vuélvanmelo a mandar ahora el nuevo teléfono que vaya a tener mañana y así voy organizando también pues a cada uno de ustedes en, en el WhatsApp, pero bueno, qué maldita cosa me acaba de suceder, yo tenía una entrevista para el día de mañana a las 3 de la tarde con una persona sobre un caso muy importante y muy interesante en Tabasco, y ya se me perdió, porque abro WhatsApp y vean, ya, ya no me aparece nada, ya me aparece así, Maldito, todos sus números telefónicos que tenía de todos ustedes y que nos comunicábamos por este teléfono, ya, ya murió. Así que mañana les daré el nuevo número telefónico, mañana compraré un nuevo chip. Cámbiate a pillofón mm. Dice Oxlack, pero te compras otro chip y lo registras. sí. Si compro otro chip y lo registro, pero ya no va a ser mi mismo número. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que mis cuentas, mis cuentas están asociadas a este número telefónico. Cuentas de Facebook, de Instagram, Twitter, de canales de YouTube. Y si ya no tengo este número, y si ya tengo este número, ¿qué va a pasar ahora? Tengo que tengo que checar porque ya no voy a poder abrir mis cuentas porque no me puede llegar el, el número a este teléfono. Pues ya ni modo, voy a ver qué hago. Gracias gente, pues ahí nos estamos viendo. El día de mañana tenemos a invitado, tenemos invitado. A Pepe, mañana va a venir Pepe, eh, José eh, Carvajal nos va a hablar de los Anunnaki, así que mañana los espero, diez y media de la noche, aquí vamos a tener esta charla sobre los Anunnaki, que seguramente estará súper interesante. Eh, mañana, si ya tengo nuevo número telefónico, se los voy a dar, y va a ser el nuevo número del teléfono. Una cosa les voy a decir para los trolls, eh... Ahora que voy a tener más control y voy a tener un nuevo WhatsApp y nueva gente que me esté llamando, marcando, mandándome cosas al WhatsApp, gente que me agregue a grupos, gente que marque o que mande un mensaje con insultos, pues obviamente los voy a bloquear. Entonces, eh, y gente que obviamente quiera pertenecer o está o tener mi WhatsApp de este programa, pues los voy a estar guardando incluso en, en grupos, ¿no? Eh, a ver cómo los los distingo y me mandan su nombre y de dónde se, de dónde son para ponerlos, bueno los quiero mucho, cambio la verificación en dos pasos, voy a ver qué hago con eso, voy a tener que ahorita que checar todo esto, gracias, gracias, mañana nos vemos